Bueno, buenos días a todos. Estamos en, en la segunda temporada de Yo sigo publicando, que sabéis que es un espacio que, que surgió durante, durante aquel confinamiento que tuvimos. Esperamos que no, que no, tengamos, que no tengamos otro, un poco para dar, para dar cobertura a la necesidad de formación que había para investigadores y todos los estudiantes de posgrado, ya que no tuvimos que, que encerrar nuestras casas. ¿vale? Y, y bueno, la verdad que fue una iniciativa que funcionó bastante bien y desde el vicerrectorado y de investigación y desde la de la ponencia de posgrado han tenido bien un poco dejarme libertad para que pueda continuar con, con, con el proyecto. Hoy estamos aquí, estamos en el espacio Carlos V, no, en las nuevas instalaciones que tiene Media Laud ER, que sabéis que también participa activamente en esta iniciativa. Estoy aquí con, con Nicolás Robinson y bueno, eh, Agradecer a todos los que estáis habéis participado en la charla de hoy a los que estén interesados en la charla. He visto viejas caras, caras, viejas caras que de, la, de la anterior temporada y, bueno, dar la bienvenida a las nuevas personas que se han, que se han incorporado. Un poco, eh, lo que estamos preparado iba a ser muy básico. Eh, yo le había pedido a, a vicerrector y al jefe de la oficina de proyectos, a Enrique Rey y a Miguel Ángel Guardia, que presentaron un poco, inauguraran esta, eh, esta segunda temporada. ¿vale? Y le comenté a Enrique, que a ver si podía comentarnos, o dando una perspectiva, vale, general de cómo se presenta el futuro de la universidad, de cómo se presenta eh, el futuro de la investigación, verdad, porque claro, toda esta crisis está generando mucha incertidumbre tanto a los que somos profesores como evidentemente a los que estáis estudiando, haciendo la tesis o siendo investigadores. Y bueno, que nos ve, que nos dé un poco de, de ánimo. Y de, y de esperanza y, de un poco, y nos muestre un poco, un poco de luz para ver un poco qué, qué está pasando en el mundo de la investigación y después también evidentemente colaboro, que Miguel Ángel Guardia también pudiera darnos, informarnos de las convocatorias, no todas, las que vienen, las próximas, un poco para que nos vayamos poniendo todas las pilas. Bueno, eh, Enrique, muchísimas gracias por estar, sé que iba a recoger en un momento la, la medalla a los 25 años de servicio a la universidad, entonces, como te comenté, no queremos entretenerte mucho tiempo, eh, si te parece, eh, nos da esa perspectiva general de la, de, de la investigación en UGR y después, si, evidentemente, como sabéis siempre, eh, aquí apostamos para la participación, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hablar directamente con Luis esto, que aproveche, porque es muy difícil pillarlo. Entonces, eh, aprovecha. <risa> ¿Vale? Y evidentemente también mi canal. Bueno, no, no quiero robaros más tiempo, eh, os doy, la, como digo siempre, la voz y la palabra. Eh, Enrique, adelante. Muy bien, Dani. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por todo el trabajo que venís desarrollando desde hace ya un año, que ha sido una situación extraordinaria de la pandemia con esta iniciativa que ha habido a muchos investigadores de nuestra universidad y también estudiantes que están en formación, en investigación. Y es un éxito, por lo que veo, por la buena acogida y porque da la posibilidad de que compartáis también vuestra fe, vuestra y también vuestras penas, ¿no? Y que os vayáis consolando y nos vayamos consolando todos y avanzando juntos, ¿no? Yo sé que, que no es fácil. Y bueno, quiero agradecer, como digo, a, a Dani, a Miguel Ángel, ¿no? eh, Nicolás, por este lado, todo el trabajo que hacéis para que esta iniciativa siga adelante no en la Universidad de Granada. ¿no? Bien, desde, desde el equipo de gobierno de la Universidad de Granada, eh, bueno, pues como sabemos, ha tenido a muchos frentes, la verdad que con esta situación excepcional, que es la que me voy a centrar un poco, digo que estamos intentando apagar muchos fuegos, que se nos abren muchos frentes, y en investigación no, no ha sido más, también ha sido así. Eh, lo cierto es que mucho del trabajo que desarrollamos en investigación, pues bueno, se ve afectado por esta situación de la pandemia, pero hay algunos trabajos en algunas áreas determinadas, donde podemos desarrollarlos desde nuestro despacho, desde nuestro trabajo en casa y también en los mismos laboratorios guardando unas medidas adecuadas de higiene, pues podemos hacerlo. Y eso es lo que hemos tratado desde marzo, intentar incentivar de la Universidad de Granada, que, que aquellos proyectos que estaban en su inicio y estaban desarrollándose, pues no, no se pararan. Eh, hay distintos problemas que no hemos ido encontrando, porque como estoy diciendo, todas las áreas no son iguales y algunas requieren, por ejemplo, hacer salir pues no. La verdad es que nos prohibieron viajar de un sitio a otro y tuvimos muchas problemáticas con investigadores, por ejemplo, que trabajan con animales como pájaros, que trabajan en medio ambiente, geología, y tenían realmente a tomar muestras a los sitios. Y bueno, <coughs> pasados los primeros momentos de excepcionalidad, pues fuimos abriendo las posibilidades e intentando facilitar que eso se desarrollara. Pero, como digo, está siendo un momento como muy convulso, pero también estos momentos así de, de crisis, pues también sirve para reinventarse y ver cosas positivas y aspectos positivos que permiten, pues, que, que miremos con, con posibilidad el futuro, ¿no? y, un, y un aspecto positivo que yo quiero resaltar es que, al menos, desde todos los ámbitos, desde los ámbitos de comunicación, de poder, de, de empresariales, se está pidiendo una mayor inversión y una mayor, un mayor mayor trabajo en temas de investigación. Eh, orientado relacionados con el COVID, pero no solamente con el COVID. En general, parece que está calando la idea en la sociedad y en las autoridades que... Trabajar en investigación hacia investigación de calidad que redunde en la calidad de, de vida que deseamos en la sociedad, en este caso intentando mitigar todos los problemas de la pandemia, del COVID, vale, no solamente sino en otros sectores, eso es algo que deberíamos de consolidar y de tener como, como un denominador común en todos los aspectos de nuestra vida y de las políticas que desarrollamos. Y eso no sucedía hasta ahora. Es verdad que teníamos algunos, algunos alicientes con políticos y con gente que se le llenaba la boca diciendo que la investigación es la forma de avanzar, pero yo qué sé, yo lo veo como positivo que esto estando en la ciudad en todos los ámbitos, y que vean que, que la investigación es la herramienta. En muchos países están teniendo los mejores, mejores, eh, mejores resultados con la pandemia, si se puede decir así, ¿no? Porque están mejor preparados y tienen unos servicios de investigación que se han orientado más fácilmente, que están mejor apoyados personalmente y económicamente, ¿no? Y digo que eso es positivo y yo eso lo detesto lo detesto en todas las reuniones que estamos haciendo y creo que también se está intentando hacer esfuerzo. En España, como sabéis, cuesta mucho trabajo eh, hacer coincidir los hechos con palabras. Habla mucho de que la investigación es necesaria y luego los hechos no ponen de manifiesto eso porque no se potencia económicamente esa investigación. Pero digo que creo que el momento está cambiando y que las autoridades están realmente impregnando de eso también porque la sociedad lo pide, ¿no? Y eso lo detecto tanto en las reuniones que tenemos con la Junta como en las que hemos tenido con el Ministerio, completamente con el propio ministro. ¿no? También es verdad que desde las autoridades, os lo digo, nos están pidiendo no dar un cheque en blanco. Vamos a intentar invertir, vamos a intentar ayudar, pero la universidad tiene que conectar más con la sociedad y, y a los que mandamos, los que estamos arriba, nos están exigiendo eso. Hay que innovar, hay que transferir. En algunos casos, y lo digo a veces con, con que no, no es que cambiemos nuestro rol, Parece que tenemos que dejar de ser docentes, investigadores de una generación de conocimiento y pasar a ser simplemente empresarios y discrepo a veces con algunas autoridad de esta visión porque se nos exigen muchísimas cosas ¿no? y algunos también somos burócratas porque también estamos en, en la gestión. No es, no es fácil que en una persona en la universidad coincidan todos esos distintos roles, educar, dar las clases bien, además ahora hemos tenido que adaptarnos, investigar a alto nivel, y ahora encima transferís con, con altas prestaciones y buenos resultados, ¿no? Y, y no va. Pero, en fin, yo veo que, aunque no exige, lo que sí parece que, que, que, que está en la génesis de todo es soportar la investigación. Y digo que para soportar la investigación hace falta, hace falta dinero, pero también hace falta tener las ideas claras y saber hasta dónde hay que apuntar. Y en España, bajo mi, mi prisma, ¿no? En España, y en particular, en Granada, una de las acciones más importantes para conseguir... Eh, mejorar nuestro resultado de investigación es la captación de talento. Retener el talento que tenemos y, si acaso, captar talento para potenciar las áreas que tenemos o incorporar nuevas áreas en la investigación que desarrollamos. En la mesa de Granada, esa es una denominado común que desde el principio hemos intentado poner encima de la mesa. Eh, os puedo decir que de los cuatro millones que tiene el plan propio que dedicamos a investigación, aproximadamente el 80% va orientado a programas de captación de talento, además en las distintas modalidades, ¿eh? predoctorales, y postdoctorales eh, y investigadores con cierta madurez, ¿no? Que nos ayuden a ser, pues, mucho mejores en determinadas áreas temáticas. Estamos haciendo un esfuerzo grande y tenemos un abanico de programas que muy rico, que creo que nos permite, que nos está permitiendo en los últimos años está leyendo cantidad, cantidad de eh, líneas de investigación en España y muchas internacionalmente también, como, como sabéis, ¿no? Entonces, desde las autoridades nos están, digamos, metiendo bastante dinero en el tema de captación de talento, no siempre con la figura adecuada, bajo mi punto de vista, se puede hacer siempre más, ¿no? Pero es cierto que se está haciendo un esfuerzo. Y, por ejemplo, desde la Junta Andalucía, acaba de salir un programa nuevo, ¿no?, que, que lo han puesto en marcha ahora, postdoctorales, que Miguel Ángel os comentará luego, es el programa Emergia, que eh, lo que resulta en la Universidad de Granada, pues nos va a permitir captar 40 investigadores postdoctorales, eh, muy parecido, con un currículum muy parecido al presionar Ramón Mónica trabajado con el rabón inferior, pero con cierto nivel de experiencia. Lo hemos sacado y bueno, ya veremos a ver eh, la gente que, que resulta seleccionada. Pero digo, ahí hay un esfuerzo, ¿no? Y luego hay otro esfuerzo importante y otra línea importante que también está ligada con el tema económico, que es potenciar eh, laboratorios de altas prestaciones que nos permitan avanzar. Porque muchas veces no tenemos los laboratorios necesarios o las máquinas necesarias de la Universidad de Granada tenemos que contactar con otros investigadores fuera de otras universidades o no podemos desarrollar determinadas investigaciones porque no tenemos realmente esas prestaciones. ¿no? Entonces, la última que ha sacado el Ministerio de Educación, bueno, de ciencia y universidades, perdón, pues, ha puesto mucho dinero para intentar reforzar los laboratorios que hay en las, en las universidades y también crear nuevos laboratorios. La Universidad de Granada, en las dos últimas eh, convocatorias que ha habido, hemos creado como 10, 14 millones en la última, y precio que la anterior fueron 17, para reforzar nuestro laboratorio. Con estas dos patas, reforzar por un lado los medios que tenemos para investigar y, sobre todo, los programas de captación de talento, pues... Yo creo que en España hay que incidir en eso bastante más. Se puede ir avanzando, en el futuro puede abrir y podemos trabajar a resolver problemas de la pandemia, por supuesto, pero no solo eso, tenemos que mirar más y seguramente podremos avanzar en otras líneas temáticas. En concreto en Granada, por deciros, y yo soy muy positivo, verdad que soy muy positivo y os quiero comentar, porque en concreto en Granada el futuro, bueno, pues no pide mal desde mi punto de vista. Tenemos una comunidad universitaria que… Digo, al menos de la perspectiva, está trabajando muy activamente en todas las líneas del saber. Ciencias sociales, en Humanidades, en Derecho, en Informática, en Ciencias Experimentales, en Arquitectura. Eh, hace co como cuatro meses así salió un estudio de áreas temáticas a nivel internacional que emite el Instituto de Shanghai cada año, donde intenta calibrar la calidad científica en las universidades, en las distintas áreas temáticas. La Universidad de Granada, de las cincuenta y tantas que hay, me parece, eh, en las dos últimas ediciones ha salido con buenas valoraciones en 36 de ellas y en algunas está liderando la investigación en España. Y estoy hablando de áreas muy consolidadas, como las matemáticas o como la, la ciencia de la computación, la inteligencia artificial, pero también de áreas que están consolidadas la Universidad de Granada que no habían tenido esa visibilidad hasta ahora, como puede ser ciencia de la comunicación o derecho. En las ediciones pues, aparecía en el top de las áreas más importantes en, en, en España, ¿no? Entonces, eso apunta a que estamos haciéndolo bien, que además creo que lo estamos haciendo bien desde una perspectiva transversal. ¿sí? Y tenemos proyectos encima de la mesa que nos hacen vislumbrar que el futuro, bueno, va a ser duro, pero eh, puede ser positivo, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto que no está, digamos, enlazado con todas las áreas de investigación, pero que es un proyecto que puede hacer un es un efecto trastor y de atracción de talento hacia Granada muy importante, como es el proyecto del acelerador de partículas para la futura creación de un reactor nuclear por fusión que genere energía limpia, totalmente a la energía nuclear de la que hoy disponemos, pero que puede ser, es un reto para la humanidad, y es un reto en el que está la universidad inmerso de hace 4 o 5 años, junto con la sociedad española, Andaluz, por supuesto, la, la Granadina, ¿no? Y estamos ahí trabajando y, y el proyecto va por, buenas manos, va por buenos pasos. Es decir, con esta situación de crisis nosotros pensamos que en algún momento podría tener un parón, pero sin embargo no está siendo así, se está impugnando. La Junta está poniendo el dinero al que se había comprometido y lo está haciendo en estos meses. Estamos negociando con ellos los siguientes pasos sobre distintos laboratorios que queremos desarrollar al hilo de este de esta investigación que se desarrolla con acelerado de partículas. Y también el Ministerio está poniendo su parte correspondiente eh, burocráticamente también se está avanzando, se va a crear el consorcio, donde estará la Junta, el Ministerio y la Universidad de Granada, que seguirá impulsando eh, la candidatura del acelerador de partículas de Granada a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y, como quiero decir, eso pinta bien, eh, a nivel internacional en los foros sea casi por hecho que, cuando este proyecto fructifique, esto se desarrollará en Granada. Por supuesto, va a ser un proyecto nacional y contribuirá a impulsar la ciencia a nivel nacional, pero lo podemos tener en Granada, en Escuza, y esto seguro que va a potenciar mucho más nuestra capacidad de investigación. Pero no es el único proyecto. A raíz de esto también, eh, ahora mismo estamos trabajando, y, y lo anticipo, en proyectos que puedan atraer a Granada empresas relacionadas con las TI y con la transferencia a los distintos sectores. Por ejemplo, ahora mismo estamos intentando coordinar la propuesta nacional de un centro de comunidad para Europa en inteligencia artificial y aplicaciones. Ese va a ser un foro que va a permitir que las universidades andaluzas trabajemos conjuntamente y los equipos de investigación, trabajemos conjuntamente junto con empresas TIC y con empresas receptores de transferencia TIC. Es un proyecto muy ambicioso que se está coordinando, como digo, desde la Universidad de Granada. Lo empezamos en diciembre y ahora mismo tenemos, digamos, proyectos incluidos parques tecnológicos de Andalucía, por supuesto, Parque Tecnológico de la Salud, Parque Tecnológico de, de Sevilla, de Cartuja también está, y el parque de TIC de Mar también está, que son tres de los más importantes de Andalucía. Pero, además, tenemos universidades y tenemos empresas que han apostado por Andalucía de, de la talla de Telefónica o de Indra. Es un proyecto que, como digo, estamos trabajando muy activamente y la idea, sobre todo, es generar sinergia entre los centros de acción y generación de conocimiento en Andalucía. Es posible, bajo mi punto de vista, la primera vez, en consiguió un esfuerzo tanto del sector público de investigación como del privado que produce y no como recibe, digo que es posiblemente la primera vez donde vamos a ir juntos a una propuesta de este estilo, está costando trabajo, pero a la próxima vez a esto posiblemente sea una realidad. Contamos con el aval también del Ministerio que ve que Granada que ejerce de coordinador en esta propuesta y que incluso no ha abierto la posibilidad de hacerlo, no ha invitado a hacerlo y por eso estamos haciéndolo. ¿no? En este proyecto, si, si viene... Bueno, inicialmente para arrancar podremos hablar de 12, 13 millones de euros para, para desarrollar proyectos, pero eh, no nos cabe la menor duda de que Europa está destinando la innovación y este puede ser un centro que reciba cuantiosos fondos, que nos permita transferencias, ya digo, desde un sentido transversal. Es verdad que las TI, al la final ejercen de, de atracción, y se una forma transversal en muchas áreas y ese es el objetivo. Eh, todo esto, además, geográficamente, y os lo digo lo anticipo, queremos ubicarlo en la parte de más desarrollo de Granada, que es la parte del PTS, donde tenemos empresas que están trabajando en salud, tenemos los hospitales, tenemos la clínica, pero también tenemos muchas pequeñas empresas de TIC, de ahí, y queremos llevar centros de investigación allí para, para crear sinergias donde se colaborar y generar más conocimiento. La propuesta no solamente está centrada en como salud y TIC, sino que está abierta a otras opciones, os comento otro proyecto que tenemos encima de la mesa y que también está generando bastantes expectativas para la Universidad de Granada y también para Andalucía. Hace dos días acaban de concedernos el desarrollo de un centro de deep learning, big data, para estudio de cambio climático en Andalucía y lo coordina la Universidad de Granada. Es un proyecto que hemos desarrollado conjunto con la Diputación y que han dado un dinero de 6 millones de euros. 6 millones de euros para contratación de personas a trabajar a desarrollar modelos, aplicaciones, a hacer divulgación científica ligada a Sierra Nevada y, sobre todo, enfocada sobre predecir cambios climáticos, en el que están implicados muchos grupos de la Universidad de Granada de Investigación, de la Facultad de Ciencias, de Empresariales, la Facultad de Informática y, y empresas que nos van a ayudar a desarrollar, por ejemplo, la sensorización de Sierra Nevada. Ya digo que es un proyecto muy importante para nosotros que nos va a poner a la cabeza de los estudios de cambio climático en Europa, es un centro que va a dar datos y modelos y algoritmos para poder exportar fuera. Esto lo tenemos encima de la mesa. Vais vaya, vaya a recibir esta noticia a través de la prensa los próximos días. Estamos pendientes de firmarlo, pero ya es un hecho. Está aquí y está en nada. Y, de nuevo, como digo, es un, un proyecto que abre y que pone en el potencial en nada en otras temáticas importantes, en este caso, ligadas a los ecosistemas, a la salud, al tema de la diversidad. Y ¿no? como digo, eh, yo en esto soy positivo. Está siendo un momento en el que, aunque está Estamos rodeados de noticias negativas que, bueno, se producen por el COVID, sin embargo, en temas de investigación parece, parece que las autoridades están poniendo las pilas y nosotros estamos dando la posibilidad de que estos proyectos se ven a cabo porque estamos haciendo propuestas coherentes. Estos proyectos no vienen porque sí. Yo tengo que agradecer a todos los grupos de investigación de la Universidad de Granada el trabajo ímprobo que están haciendo para conseguir esto. Uno puede poner el objetivo en un punto, pero si la comunidad científica no está convencida y no se cree el proyecto, no podríamos ir a un sitio. Y esto está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que esto también está sucediendo porque en los últimos años, desde la Universidad de Granada, modestamente, estamos intentando facilitar el trabajo al grupo. Estamos muy insistiendo mucho con el programa de, los programas de captación de talento. Miguel Ángel os contará ahora todos los que tenemos, pero de verdad, hay oportunidades en la Universidad de Granada y hay proyectos de futuro que, desde luego, no hacen nada esperar en que, a pesar de, lo, de la que está cayendo, no lo estamos haciendo mal y que el futuro nos pinta, esto se resolverá, esto pasará, lo de la pandemia, quiero decir, y tendremos que seguir luchando y trabajando. Y ahora, en esta situación, yo creo que toda la comunidad científica está haciendo un esfuerzo para poner unas buenas bases cara al futuro. Y estos tres ejemplos que os estoy comentando de proyectos, bueno, son quizás muy singulares y que marcan un poco lo que queremos hacer. Fijaros que muchos de ellos están aunando esfuerzos, no solo de la universidad nada, sino de otras universidades, que para mí eso es muy importante, y de empresas de Andalucía. Y estamos intentando sacar un poco la cabeza en investigación, porque, bueno, vosotros, muchos de vosotros, no conocéis a veces la visión que tienen de fuera de nosotros, pero muchas veces para, para algunos foros, para algunas empresas, de Madrid para abajo no existe nada. Quizás algunas empresas turísticas, la playa y demás, pero parece que no existimos, ¿no? Y estos proyectos están poniendo manifiesto que sí existimos, que estamos ahí y que además aportamos cosas. Porque no os quepa la menor duda que ni desde el Ministerio ni de la Unión Europea se dan este tipo de proyectos con estas cantidades que estoy hablando, porque sí, hay algo detrás que avala esto. La Universidad de Granada es un referente, muchas área de investigación. Eh, lo dijo el otro día la rectora en la inauguración: estamos en el top 300 del mundo, de acuerdo a Sandra y Ranking. No es un ranking cualquiera nos puede gustar más o menos hablar, yo no voy a debatir las variables que lo componen, si son mejores o son peores, pero de luego es un reflejo de que el trabajo que estamos haciendo en la nada es importante y es refrendado internacionalmente. Y ahora si lo llevamos a, a, a los proyectos de futuro, pues estas tres que os comento son de especial importancia para nosotros y eh, creo que vislumbra un poco por dónde vamos. Una, un tema muy importante que quiero dejar en de meses y es que la señora es verdad que tenemos algunas áreas donde somos especialmente fuertes, pero nuestro esfuerzo está uh, siendo ímprobo para que esos modelos de trabajo que hay en determinadas áreas se trasladen a otras áreas y que estemos todos juntos, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Hay temáticas científicas que cuesta más trabajo, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me acuerdo trabajo social. Trabajo social es un área que en determinados países puede costar mucho más trabajo consolidar la investigación. En Granada también ha pasado lo mismo. Una vez consolidado, y sé que tenemos allí un buen grupo de investigación, buenos grupos de investigación, están haciendo muy buena investigación, por ejemplo, en el último año han conseguido un proyecto europeo que están coordinando desde nuestra facultad, donde están integradas varias universidades y están trabajando conjuntamente con otras universidades, pero capitaneadas desde Granada. Es decir, yo detesto que Granada va a más, que Granada tiene tirón, que Granada tiene atracción y sobre todo que Granada tiene proyectos. Y los proyectos son gracias a la comunidad científica, a vosotros. En definitiva, que trabajáis y que estáis haciéndolo bien. Para la gente de posgrado, porque en pantalla me salen más bien profesores o gente ya está enganchada en la universidad, pero para la gente de posgrado, que imagino que también estará conectada, pues decirle que tenemos muchos programas que van a permitirle una vez que deseen su estudio de máster y una vez que termine, pues colaborar con nosotros. Hay programas predoctorales. Eh, las tipas, becas, FPU, FPI, pero luego en la propia universidad, en el plan propio, tenemos programas subsidiarios con los cuales pueden entrar. Y yo quiero que lo miren detenidamente, que se intente aislar un poco de este ambiente activo que es con la pandemia, que parece que nos pone un futuro muy negro, que piensen en positivo, esto pasará. Que miren los que tengan, que intenten presentar proyectos junto con sus directores para captar o sea hacer algunas de hay otros programas adicionales que van saliendo a lo largo del curso y que ahora mismo es una cosa, una tónica muy normal que fundaciones que, que están al calor de algunas empresas, pues tipo la Fundación La Caixa o la universidad que está con Santander o la propia Fundación del Banco de Beruda, sacan muchas veces programas de formación predoctorales que hay que aprovechar, donde hay que desarrollar el proyecto y engancharse la investigación a través de, de esos programas. Y nosotros los reconocemos porque sabemos que son programas de calidad y que contribuyen a la mejor formación de los investigadores. Yo creo que la preocupación de los, los doctorales es centrarse en su investigación, buscar aquellas herramientas que les permitan, si, si están animados a investigar y desarrollar conocimiento, bueno, pues desarrollarlo con los programas CPU, el CPU, el plan propio de la Universidad de Granada. Vamos a animar a Andalucía, a ver si puede sacar también y, y volver a sacar un plan de, de becas de investigación, pero de momento está encima de la mesa, pero yo creo que cuando se lo manifestemos seguramente, seguramente lo hará. Y echen todas esas oportunidades. Lo importante es aprender, dejarse guiar por los, por los directores. Y una cosa eh, también creo muy importante, que es la internacionalidad, conectar. Es verdad que ahora eh, el tema de viajar es fácil, porque la pandemia no solamente afecta a España, afecta a muchos otros países y se ponen muchas trabas para viajar. Pero también existe otra forma de conectar con la gente que es a través de internet, como lo estamos haciendo hoy. Entonces, escribir un mensaje, una videoconferencia, hablar con otros investigadores que pudieran aportar a un tema importante y crear esa base de relaciones internacionales con otros investigadores para nutrirse de modelos de investigación que se desarrollan en otras universidades. Es una cosa que recomiendo mucho a los que están empezando ahora mismo la investigación, es tener esa mente abierta. No solamente quedarse con lo que Enseñemos aquí en la casa, que no es malo. Ya os digo que aquí estamos a la cabeza de muchas líneas de investigación, pero hay que buscar también fuera para complementar la formación que recibí aquí. Y aunque ahora físicamente no se pueda dar porque el tema de viajes está peor, bueno, pues aprovechemos las herramientas que tengamos, ¿no? Y os animo a que lo hagáis. Yo lo hice en su momento y creo que es un denominador común de todos los investigadores de la Universidad de Granada, que no quedarse aislado que está aquí centrado solamente en la universidad. Hay que tener esa mente abierta. contactas con otros, incluso... Preguntarle si tienen programas de formación en sus universidades para intentar ir allí y trabajar con ellos. A lo mejor con la idea de luego volver, porque tenemos muchos programas postdoctorales que nos permiten volver a recuperar a nuestros investigadores y a otros que no son de la propia universidad. Y aprovechar eso. Pero, de verdad, tener esa mente abierta y, por supuesto, yo quiero mandar el mensaje, como he empezado, de, de ánimo de optimismo. Bueno, la situación no es la mejor que quisiéramos, pero el panorama actual y el futuro, al menos desde mi perspectiva, pues no pinta tan mal, es positivo. Por último, a los, postdoctorales, para que no, a los predoctorales, perdón, para que no se me olvide, eh, podréis o no podréis usarlo, dependiendo de vuestras condiciones, pero que sepáis que vamos a abrir ahora un programa de contratación de empleo joven en la Universidad de Granada, con 180 plazas. Este ha sido otro esfuerzo que la Junta de Andalucía ha hecho para captar gente. En principio son técnicos de investigación los que, los que contratamos, que van a colaborar, en los laboratorios de los grupos de investigación, pero lógicamente, si un técnico tiene la formación adecuada, también puede desarrollar un trabajo de investigación y hacer una tesis utilizando este programa. Es una oportunidad. Eh, venimos usando de hace cuatro o cinco años, eh, la Junta empezó, y bueno, lo pongo encima de la mesa porque va a salir recientemente, pro, próximamente, perdón, y está atento, por si os interesa, pues entrar por esa vía. Ya que, bueno, la FPU, la FP y otros programas están limitados, no me para, pero esta es una nueva oportunidad, no solamente en Granada, también se va a abrir en toda Andalucía, luego hay opciones de tener alguna de estas plazas. Nada más, no quisiera extenderme más, quizás ya me he extendido mucho, ¿vale? Gracias por vuestra atención y lo digo, lo dicho, eh, ánimo y, y contad vosotros. Muchas gracias, Enrique, por, por estar con nosotros en el primer día del curso de, de Yo sigo. Eh, siempre un placer que tenerte a ti. Ahí hablando porque la verdad que, que una persona muy optimista tiene una energía muy positiva y la verdad que en estos tiempos es importante que, que alguien nos dé ánimo y nos tranquilice. O sea, que, que yo creo que el mensaje es eh, estupendo. Yo creo que Miguel Ángel va a complementar un poco, no sé si Miguel Ángel habla un poco de las convocatorias y si queréis, poner el los que estén interesados, podemos lanzar una batería de cuatro o cinco preguntas porque como he comentado, Enrique tiene que, que, que abandonar la reunión porque tiene que irse al hospital reales en breve. vale Entonces, bueno, Miguel Ángel, te di la palabra y nos informa sobre esas convocatorias inmediatas. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, por todo lo que haces. Yo creo que, yo sé que a ti no te gusta que te lancemos alabanza, pero eh, el, el proyecto este de Yo sigo publicando, que es un proyecto del vicerrectorado, no se entiende sin una persona como tú que lo lance y que lo... Y que lo saque adelante. Es una persona, Dani, llevamos, Daniel, llevamos más de 10 años juntos y tiene eh, no el mismo empuje que cuando llegó, sino más. No le decae nunca la energía, las nuevas ideas y, y es una persona capaz de, de pensar y de hacerlas. Entonces, bueno, sigue así, que es un lujo también para, para la universidad tenerte. Eh, Enrique, que ha dado una versión muy positiva de las cosas y la verdad, yo que estoy en la parte de los números, de la, estoy totalmente de acuerdo con, con la visión positiva de Enrique. Eh, os puedo dar algún dato, como dicen, cuando dice que él como para saber cómo va la cosa, pues, cuánta gente entra en los bares. Parece que no, son, no se habla del PIB, pero si el va está lleno parece que el PIB va bien, aunque no sepa de economía. no Bueno, un poco, yo sé que Yolanda, que es la que lleva los contratos de, de personas con cargo a proyectos, está desbordada. O sea, tenemos nos está entrando muchos fondos. Eh, y van a seguir entrándonos en muchos fondos en eh, los próximos tres años. Eh, tenemos diez, eh, nos está entrando mucho personal eh, de captación de talento, porque es una política que ya ha implantado el vicerrectorado hace mucho tiempo y que cada vez… y da resultados. Este año, por ejemplo, nos entran 17 Juan de la Cierva, eso es prácticamente de, de incorporación, y entre 8 y 9 cajales, Estamos entre la primera universidad de España que está Juan de la Cierva y Cajales. Eh, van a entrar 40 doctores de la convocatoria de la Junta que está convocada. Van a entrar del programa Emergia, van a entrar no, otros 8 o 9. Eh, van a entrar eh, más postdoctorales por la vía de los proyectos de emergentes, por la vía de proyectos emergentes de la Junta de Andalucía. Es decir, que es increíble, van a entrar las plazas de, de garantía juvenil y, y nos siguen entrando muchos proyectos porque es la universidad que hemos, no hemos quedado este año otra vez, la tercera universidad por número de proyectos de España, de plan estatal, y así seguimos en esa línea y eso hace que cuando se resuelva una convocatoria entran cientos de plazas. Los investigadores al final dedicáis gran parte de los fondos de los proyectos a contratar personas. Entonces, la gente que no se desanime, los que nos están viendo que están iniciando la tesis, porque si no obtienen eh, lo ideal, que es la convocatoria FPU y FPI, tienen otras ayudas que no tienen el mismo reconocimiento de verdad académico, pero que sí le van a permitir acabar la tesis, como son, bueno, pues estas de garantía juvenil o las que van siguen sacando los proyectos. Eh, no olvidemos que la Junta de Andalucía tenemos ya preconcedido otros 80 proyectos, que son unos 8 millones que están en fase de resolución los proyectos de la UGR FEDER, segunda convocatoria, que son otros 10 millones de euros. Es decir, los próximos tres años eh, vamos a tener una abundancia de fondos tremenda. También hay que tener en cuenta que los números dicen que el FEDER se acaba en 2023 y, y siempre hay un acelerón de todas las administraciones para ejecutar en investigación fondos FEDER. O sea, el periodo 2020 a 2023 va a ser abundante. El 2024 está lejos, no sabemos lo que habrá, pero hasta el 2023 os aseguro que va a ser una, una locura de, de, de ayuda. Entonces, eh, bueno, pues la... la por todo, aunque todo lo que está cayendo, Enrique lo ha dicho, es que las Administraciones están convencidas de que hay que seguir sacando y se siguen sacando las convocatorias con regularidad. La FPU saldrá y la FPI pues, saldrán a final de año, como siempre salen, con el mismo número de plazas, siempre cogemos en torno a 100, eh, entre las dos convocatorias, 100 doctorando para hacer la tesis, que es un número altísimo. Eh, bueno, la convocatoria de proyectos nueva debe salir en torno a septiembre, se está prevista la de plan estatal, es decir, que todo va, va a seguir saliendo eh, y siempre están también los huecos, como comenta Enrique, esos huecos de esas pequeñas convocatorias que, que están, son fundaciones. ...y que no sacan más que un par de plazas... ...ahora, ahora está abierta la de la, la... doctora de la Asociación Española contra el Cáncer... ...por ejemplo... ...o sea, hay, hay, hay proyectos... ...hay... ...hay convocatorias... ...entonces el futuro... ...es eh, eh, bueno porque... ...además la Universidad de Granada... ...como dice Enrique... ...tiene muchos grupos que sabéis captar... Eh, ...sabéis captar... soy, soy muy buenos científicamente... ...y soy muy buenos también compitiendo pa, por los recursos ¿eh? y eso es importante. Tal vez nos faltaba a la Universidad de Granada lo que la época de Enrique está dando, que es grandes proyectos, que no sea solamente una universidad, que tenemos muchos proyectos, sino que aparte de tener muchos proyectos y muchos, tengamos grandes proyectos y tengamos grandes incorporaciones de personal, que tengamos ese plus que, que a lo mejor no teníamos antes en la etapa anterior y que ahora la universidad lo está teniendo y nos está posicionando visualizando mejor y si después además tenemos un equipo como el de yo sigo publicando que se copia en todas las universidades eh, de por lo menos en las andaluza en todas y, y sé que también en nacionales eh, soy eh, un referente la unidad de bibliometría es un referente de, de buen trabajo que siguen que siguen de cerca no me extrañaría que estén conectados gente de las universidades viéndolo porque porque es fantástico. Y bueno, no tengo tampoco mucho más. Si hay alguna pregunta ya muy concreta, pues la resolvemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por las palabras amables que tiene siempre para mí. Cuando tenemos estos cuatro cervezas y te empiezas a dar la lata, no me las dices. <risa> <risa> <risa> Muchas gracias por, por el reconocimiento público. Y bueno, había alguna pregunta por aquí, no sé si la puede responder aquí, que de Manuela García, que, que si puedes informar un poco sobre los contratos puentes. Vale, es la única pregunta que, que nos han hecho. Bueno, los contratos puentes ya sabéis que es una convocatoria que está abierta con varias resoluciones al cabo del año, prácticamente está abierta todo el año hasta, fin, hasta final de año, destinada a personas que hayan, que hayan que provengan de un contrato homologado, o sea, FPU, FPI equiva, o equivalente, en el que, bueno, pues se le pretende dar la continuidad y se financia el 50% eh, el, el contrato entre un… Proyecto, grupo de investigación, un centro de investigación y eh, el vicerrectorado, y con un máximo de un año de contrato. ¿no? Bueno, siempre tenemos bastante, es uno de los programas que, que, que generan más más gasto, más coste al plan propio, porque pasan en torno a 80 contratos anuales. Además, es un programa que lo que tratamos. Una termina la FP la FPI, mientras que la gente intenta buscar otros programas de formación postdoctorales de la CIE, Encajada, Maricurí, Talentia, Emergia, el que sea, bueno, pues que no se queden descolgados en y puedan mantener el trabajo, al menos durante ese año, con el grupo de investigación. De nuevo, lo he comentado antes, esta es una de las líneas del plan propio justamente, que es captación de talento, en este caso, retención. Está muy usado, como dice Miguel Ángel, y viene muy bien a todos. Es verdad que se pide una financiación del 50%, que también es verdad, y eso no quiere decir que lo vayamos a hacer siempre, pero que en momentos donde ha habido más penuria económica lo hemos bajado ese ratio y hemos permitido que sea menor la cofinanciación, también dependiendo de las áreas, porque, sinceramente, no todas las áreas tienen las mismas disponibilidades económicas. Pero sí pedimos una exigencia, ¿no? Un compromiso. Para nosotros esa dotación adicional, tanto en esto como en otras acciones que tenemos, es pedir un compromiso y un, una aportación también al grupo que quiere mantener a esa persona. Y bueno, lo máximo del 50%, porque la veces lo, lo hemos puesto menos. Yo voy a hacer una pregunta. Uy. Pero fácil. Como no nos eh... vemos, Dani, como no nos vemos... Ya, bueno, para, para que tenga también conocimiento el público general, que seguro que, que a muchas de los que están ahí les interesa. Eh, hay una, bueno, una de las políticas pioneras o de las, pioneras, o de las más importantes que tiene el UGR, la del de plan de estabilización, que es un plan que ha costado muchísimo trabajo sacar adelante. Y la pregunta es si se va a seguir manteniendo, se va a ampliar, se va a recortar, o como, qué, qué perspectivas tenéis de, de este plan de estabilización, que yo creo que le interesa mucho porque tenemos aquí eh, muchas postdoctorales y gente que ha que contratado, perdón, contratado de FPU y FPI. Y, y bueno, les puede orientar bastante porque al final en este tipo de convocatorias o este tipo de planes eh, lo que consigue es que eh, venga gente con talento porque va a decidir la Universidad de Granada frente a otra universidad porque le vaya a dar o le vamos a dar estabilización y le vamos a dar una oportunidad de, de hacer un trabajo más de más forma sí. más estable y segura. Bueno, cuando, cuando llegamos a equipos de gobierno, a la universidad, observamos que había algunos planes de Castaña de talento que estaban bien sí. es consolidados en la universidad, como el Ramón y Cajas. La Mónica Javier siempre un compromiso muy grande, incluso en el 2011, 2012, cuando ya no se podía estabilizar, la Universidad de Granada prorrogaba los contratos y e hizo ese esfuerzo para no perder ese talento hasta que después, bueno, se ha abierto otra vez la posibilidad de que la gente pueda obtener sus plazas. Igualmente, cuando yo llegué al vicerrector de investigación y con el equipo observamos que teníamos que también, pues, dar compromiso con los investigadores que estaban a un nivel bueno de investigación después, porque un, Ramón, un Juan de la Escuela cuando viene aquí ya ha estado también investigando en otro sitio y ha pasado ya por algunos filtros. Ya no tiene la madurez todavía en Ramón y Cajás porque le falta algún año, pero es un buen investigador. Eh, eh, pensamos también que la Universidad de Granada es una universidad muy grande, tenemos áreas científicas en las que ya es muy difícil crecer por, por petición de plazas por docencia. Algunos sabéis, pero los que sois más jóvenes quizás no lo sepáis, pero cada vez que la Junta Andalucía, de otra plaza, siempre tiene que haber, tendrá un plan de ordenación docente que la justifique. Es decir, que por eso no se contrata para vender, sino se contrata también para dar las clases es más. Prioriza el que tengamos clase de la Sin embargo, para estabilizarte y para conseguir la plaza, se prioriza la investigación. Bueno, esto es un pequeño contrasentido. es así. Mira, la Universidad de Granada es una universidad madura y algunas áreas pues no tienen esas posibilidades, sin embargo, realizan una acción de nivel Entonces, nos planteamos este tema y empezamos a Intentar vislumbrar la posibilidad de sacar plazas por investigación. ¿Qué poníamos detrás de esas plazas de ayudante, doctor, de ayudante por investigación? Bueno, tener personal en plantilla con programas de reconocido prestigio, como el de la cierva o el Marie Curie, que acreditaran esas plazas y que no nos interesaba perder. Todo lo pusimos en mesa en las reuniones con el consejero anterior y le explicamos la necesidad de que universidades como la nuestra, por ejemplo, pues pudiera optar a ese tipo de plazas. Luego se abrió toda la universidad andaluza. Y bueno, lo aceptaron. Desde ese momento empezamos a pedir plazas de ayudantes a por investigación, que no era fácil. Daros cuenta que se están dotando plazas, pero no hay a veces una docencia detrás, la docencia completa, quiero decir. Esto permite que cuando estos investigadores del departamento se distribuya la docencia más entre todos los investigadores, todos rebajen quizás sus costas de docencia en el evento, pero puedan dedicar más tiempo a investigación. Y de alguna forma no se pierde ese valor cierto que tiene el área. Nosotros hemos apostado por eso y lo estamos haciendo. El siguiente año, que fue el segundo año, planteamos pues también con las personas que estaban entrando a la universidad con esta con esta idea, a salir, ayudarle a consolidar su puesto. Y planteamos la idea de que cumplido una serie de requisitos, como hacemos a la Ramón y Cajá, bueno, pues que pudieran también estar a estabilizarse, a sacarle esa plaza de ayudante doctor de investigación de la que estamos hablando. Esto nos llevó ciertos debates con los sindicatos, con los departamentos y al final se aprobó en todo bien, unos de tres años, como sabéis. Y está hoy así. Es una puerta abierta a la estabilización, a los mariscos a los de la cierva y a todo. Y sigue así, Dani. Nosotros seguimos apoyando ese modelo. Es verdad que, os tengo que decir, que es una política individual de la Universidad de Granada. Nosotros hemos intentado vender las la bondades de esta política al resto de Universidad universidades Andaluza y muchas de ellas también lo tienen contemplado en su hoja de ruta, no conozco que ninguna lo haya establecido por Consejo de Gobierno, pero me sí. que sí hay algunas como la de Sevilla que lo tienen contemplado. Sí, creo que y en Huelva lo Huelva más está, que también estaban trabajando en el tema. Sí. ¿Sí? Sí. sí, y lo más importante. Y es que, aunque ha habido un cambio de gobierno, el ambiente, no, si estoy de acuerdo, el actual también está de acuerdo. Eh, está de acuerdo porque además lo hace con hechos. Hace. Esta mañana nos ha informado. Fernando, que se ha aprobado la oferta de empleo que hemos público que le hemos propuesto a la Junta y en esa oferta de empleo iban plazas de este estilo, de ayudantes doctor por investigación. Entonces, Bueno, se están aceptando y mientras que la Junta, las universidades, estamos de acuerdo que esto es posible, en Andalucía esto parece que se va a seguir haciendo. En la Universidad de Granada, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Vale. Yo creo que una noticia importante, bueno, por todo, eh, en los tiempos en los que vivimos que hay este tipo de, de planes y de apoyos directos. Mira, tenéis aquí un par de preguntillas y, y si os parece, porque siempre que te, que te tenéis que, ir, como, como he comentado, si queréis hacemos estas dos preguntas, ¿vale? Las la respondéis y, y ya podéis iros o quedaros, ¿vale? Pero que cortamos con esta parte de, de, de la presentación y ya, y ya charlamos con fama Entonces nos pregunta Miguel López Gómez, ¿qué hay del reconocimiento de crédito de investigadores desplazados al extranjero en el marco de programas estatales como José Castillejo? Seréis capaz de responder. No, la esto, que... esto nunca se ha contemplado en el plan de ordenación docente. Eh, el Castillejo como Madariaga, bueno, son estancias en el extranjero, igual que también hay otro tipo de estancias. Y la verdad que históricamente jamás se ha contemplado que sí. haya una reducción, Sí que se facilita en el, supongo los departamentos concentrar la docencia en un cuatrimestre. Pero no, hasta ahora no se ha contemplado. Yo creo que es que nadie lo, tampoco nadie lo había planteado, si no me equivoco, ¿no? Enrique, yo no nunca lo había era muy... nadie lo había planteado. No. Sí, bueno, se... la siguiente sí, pregunta. Sí, sí, habla, habla. No, no, no, era pagar. Continúe otro, por favor, Enrique. No, no, no, la siguiente pregunta. Digo que no, en, en lo de Castillejo nadie lo ha planteado. se plantea adecuadamente y se ve posible. Vamos. estoy abierto a estudiarlo, no tengo problema. Gracias. Vale, después, Susana, que no sé si es más pertinente para el siguiente bloque, pero bueno, Enrique, si le quieres dar algún consejo a Susana García, sí. que la está leyendo, ¿no? ¿Qué consejo daría en literatura inglesa? Pues, bueno, lo, vamos, lo, lo de menos, lo de menos es, es campo científico, ya lo he dicho antes. Yo creo que si no tienes ahora ningún tutor, Susana, eh, que esté está haciendo el máster, pues de, de entre el elenco de profesores que te dan clase, yo creo que intentaría contactar con alguno para explicarle y expresarle esta inquietud que tienes de que quieres investigar y, y te hablar con alguno que te, que te guiara, ¿no? pero a lo mejor tampoco hay que dejar. ¿no? O sea, tengo mi directora, pero no consigo becas beca de iniciación. No, bueno, vale. eh, ahora vale. acabo de comentar que sale la, la convocatoria de empleo joven, posible que por ahí alguna plaza y. Y también he comentado que hay fundaciones que sacan a veces becas concretas y acciones concretas en determinados campos, en ciencias sociales y humanidades, no solamente en temas de salud y en temas de TIC. Creo que tienes que sondear todas esas posibilidades para intentar enlazarte con algunos de esos de esos vías. ¿no? Pero luego también te digo otra, no sé si tu directora tiene proyectos de investigación o no, pero Miguel Ángel acaba de comentar la cantidad de proyectos que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Algunos que ha propuesto la Universidad de Granada, otros que ha sacado la Junta que son del Ministerio. No sé si ella dirige algún proyecto, pero en alguno de esos proyectos, si hay alguna, alguna actividad relacionada con una investigación que se, que se pueda desarrollar, podría tener la posibilidad de contratar y poder trabajar conjuntamente en el proyecto. A veces, a veces los investigadores no saben que esto se puede hacer, y por eso te lo digo. ¿eh? Pero se puede hacer, por ejemplo, si luego se justifica bien en la memoria la necesidad de contratar a alguien para desarrollar determinada actividad. Y creo que lo podría estudiar caso de que tenga ese proyecto. En fin, habría que ver el caso concreto con más detalle, pero yo digo que esas son posibilidades que sean. También le puedes preguntar ahora a Juan Manuel, que, que, que uno de los temas que trataremos será precisamente este tipo de, de cuestiones. Bueno, por seguir avanzando en la mañana, os voy a despedir. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sé que tenéis poco gracias. tiempo por participar, aquí yo sigo publicando y, y nada, pasa buen fin de semana. Y Enrique, disfruta en la, la recogida de tu medalla. bien merecida la medalla. Sí. 25 estoy más años. cerca de la jubilación, así me siento. Sí. <risa> yo creo que sí, cuando recoge la medalla de los 25 años no sé si es una cosa para alegrarse, para deprimirse y sé por qué Estoy medio triste. En cualquier caso, disfruta el día y disfruta con la familia. Sí. Venga, Muchas gracias, Daniel. Adiós, bueno. Adiós. Bueno, y ahora vamos, vamos a continuar ya muy rápidamente. Habéis visto que el, el segundo punto… pero ya por un mensajillo por aquí. Pues, bueno, habéis visto que, que el mensaje es bastante optimista, creo que son bastante, bastante bueno las palabras que nos que no han dicho Enrique y Miguel Ángel, porque en la anterior crisis económica la verdad es que la pasamos bastante mal y como fuera, de, como fuera del mismo tipo, esto iba a acabar bastante mal y bueno, es importante por lo menos esa inyecciones económica que nos han garantizado para los próximos tres años y, y, toda, la, y toda la incorporación de tanto personal. Bueno, yo quería simplemente, está aquí Luco y, y no sé si están por ahí eh, otros compañeros, yo sigo publicando, Sol, Mancelá o, o José, eh, quería que simplemente comentar que este año la vamos a seguir un poco la dinámica de, que hicimos eh, durante la del confinamiento, es decir, si ofrecer una serie de, de cursos con este carácter un, un, un tanto informal, dedicado al mundo de la comunicación, la publicación, eh, etcétera, ¿vale? Pero, claro, no tiene que introducir cambios porque la situación en la que dimos los cursos el año pasado era de carácter eh, eh, excepcional y, y este año compartir un poquito aquí la pantalla este año la, la situación es diferente no entonces eh, nos tiene bien organizarnos un poco vale le he pedido la como voy aquí la pantalla se ve la pantalla Nico? no ve no, sí. se, no se ve eh, vamos a ver si sí, ahora eh, voy a compartir un momento la pantalla aquí vale bueno ahora va, si se si ve a ver la pantalla eh, bueno en esta en este, este año he contado un poco ya sabéis que yo daba eh, periódicamente eh, lo que llevamos el aula permanente, que era simplemente la, la intención que tenemos con eso era garantizar una serie de contenidos fijos, ¿vale? Por si no conocemos profesores, por si no podemos montar un curso, que siempre hubiera algo fijo de, de, de contenido, evidentemente, eh, yo no puedo estar ya todas las semanas generando contenido, entonces tenía bien pedir a mis compañeros, eh, los vais aquí eh, que era una especie de comisión que garantizara este, eh, este contenido y que todas las semanas pudiera tener garantizado un curso. Esa, ese curso garantizado lo hemos etiquetado como lo no permanente. Pues van a participar en lo que hemos llamado aquí Comisión Académica y Coordinación, porque también me van a ayudar un poco a, a seleccionar contenidos, charlas. Imaginemos que la iniciativa irá creciendo un poco en el futuro y va a necesitar gente que, que colabore intensamente conmigo. Bueno, está Nicolás, que ya lo conocéis de sobra, a Javi Cantón, a José, a lado y María de la Luz. Cádiz, no hace falta que los presente, porque evidentemente estas personas, estas compañeras y compañeras están aquí porque participaron muy activamente eh, en la sesión, eh, en la temporada la temporada anterior y evidentemente en esta también van a tener participar... ...pero bueno, ellos van a hacer posible que todas las semanas tengamos al menos un curso... ...más todos los que yo iré organizando con otro tipo de, de profesor... ...o de otro departamento, otra área... ...vale, normalmente Nicolás y yo ya sabéis que están especializados en comunicación... ...evaluación científica, hablaremos de, de esos temas, indicadores, como publicar, bases de datos... Javi eh, eh, que sabéis que está especializado en todo tipo de herramientas... ...de organización, de gestión, visualización... José Boté, que está especializado en el tema de divulgación científica. Wenser, que seguro que os no, va a aclarar muchísimas aspectos de toda esta herramienta, de Gefi y herramienta que está utilizando ahora, eh, ahora la, eh, en su tesis doctoral, técnica de Big Data, y María Luz, que es nuestra experta eh, en divulgación científica. No he mirado muy bien si está por ahí, no sé si están está conectados a Carides y Álvaro, le voy a dar la palabra a Nico por si quiere comentar algo. Bueno, pues nada, yo simplemente saludaros a todos. Y... Nico está por ahí, tipo. Bueno, ya estoy de vuelta. Se me oye bien, ¿no? Pues nada, simplemente saludaros a, to a todos y luego, bueno, recordaros simplemente que que podéis participar en el, en el Telegram, va a ser nuestra herramienta de comunicación la, la que vamos a utilizar, como hicimos el año pasado. Sí, quedame. ¿Sí, Comente Estoy... Vamos a cambiar la... Sí, bueno, se va a poner Nico aquí, ponte la mascarilla, ¿vale? Y comenta yo de aquí directamente. Bueno, ya sabéis que estas son las cosas que siempre tenemos de, del directo. ¿Pasa, Simplemente eso, comentaros brevemente que, que seguiremos utilizando la herramienta de Telegram como un vídeo de publicación, que si tenéis ideas de cursos que ya habéis sugerido algunas necesidades que teníais y de hecho ya las estamos apuntando y tal, que lo, que lo hagáis por ahí y no solamente eso sino que también eh, os, eh, nos sugiráis profesores a los que acercarnos o incluso os como voluntarios para hacer esos cursos, ¿no? Eh, sobre todo para, para que se adapte el contenido lo de la mejor manera posible a las necesidades que vayáis teniendo. Sí, como comenta Nico, a mí se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? pero una de las características principales ¿verdad? que tuvimos y que fue bien, eh, y yo creo que es uno de los aspectos definitorios de esta iniciativa, aquí no, nosotros somos profesores, evidentemente, investigadores, pero yo creo que lo más importante fue que eh, pudiste vosotros, nosotros como alumnos de posgrado, como jóvenes investigadores, como contratados, participar... Vale, y ofrecer cursos y charlas, muchos de ellos me consta que fueron de las primeras charlas que dieron, de los primeros cursos y por tanto les sirvió un poco para, para, para, para eh, entrar en... El, eh, para aprender un poco cómo va esto de las conferencias y, y, y de las charlas, organizarse, y bueno, yo sé que muchos de vosotros estás especializados en está herramientas muy concretas, eh, en software, en metodologías que, que podéis compartir abiertamente, ya he visto que además aquí, eh, como comento, dado el carácter informal, dado el carácter horizontal que tiene la iniciativa, podéis estar tranquilos porque aquí he visto que, que no pasa nada si nos equivocamos o, o, o si somos más, más lentos hablando, en fin. E intentar ver como una oportunidad esto también vosotros esta esta plataforma de, de yo sigo publicando vale y no sé si hay más alguien por ahí de, de la comisión de la que hemos dicho esta que hemos llamado a comisión si quiere decir si, si, si decir si algo está por ahí por ese lado está javi javi te quieres expresar no dice nada mira javi si va a hablar javi no te escucho Javi, Javi, igual, si quieres decir algo, si no... No, hombre, yo darte las gracias por organizar otra vez el curso. Tampoco si... la me parece mucho esto. Así ¿Me escuchas a mí? Ahora, ¿me, ¿Me escucháis ahora? Me he puesto sí. el tiro de fuera, a los Vale, sí. y estoy aquí, como no hemos mudado, pues estoy aquí probando mesa y tal, y a ver si lo ponemos todo a punto para que funcione todo. Y nada, yo simplemente, bueno, pues, darle la enhorabuena a... Dani por, por, por esa organización que yo sigo publicando, que ya se lo dicho he muchas veces, ¿no? que fue una iniciativa muy buena sí. además en un momento muy complicado y que yo creo que sirvió y que además está creando una comunidad estupenda. O sea, que el hecho de darle continuidad, yo creo que el, el paso completamente lógico y nada, a seguir creciendo. Muy bien, Wensel, oye, ¿tú qué nos quieres contar de las cosas de las que no a hablar? Sí, yo también he reafirmado un poco lo que ha dicho Nico, de que la gente si tiene alguna sugerencia que nos lo diga, porque de hecho cuando hice alguna de las presentaciones en la, la anterior temporada me llegaron muchas notificaciones de gente pues, que estaba interesada en seguir avanzando, investigando en el tema de análisis de redes y algunas cosillas que vimos que evidentemente que aquí estamos. Todas las sugerencias que hagan, pues podamos tratarlas. Muy bien, me comenta Nico, que os comente, bueno ya habéis visto un poco los, los siguientes cursos, ¿no? que ya compartí la pantalla, ¿ves? ¿eh? comparto pantalla, toda la pantalla aquí. ¿Tú quieres ver los cursos, no, Nico? Sí, Bueno, aquí habéis visto, vale, ya creo que está compartiendo la pantalla, como siempre aquí tenéis todos los, todos los, todos los cursos, esta es la de hoy, y bueno, Nico va a empezar ya eh, los cursos oficialmente la semana que viene, no sé si es mejor que tú hables que nos comento, bueno, va a empezar con revisión por pares, un, va a dar varios cursos sobre la revisión por pares, yo también eh, hablaré la siguiente semana sobre el acceso abierto a la, a la ciencia, acordáis que la anterior, anterior yo sigo publicando y un curso sobre ese nodo, como para la publicación, bueno, aquí seguiremos tratando algunas de, de, de, de las preguntas relativas al acceso abierto, eh, Javi Cantón nos a dar un curso de lac que como siempre, Javi ya sabe que siempre está especializado en enseñar las herramientas de de todo tipo, y en este caso le voy a tocar el LAC, que me consta que es una herramienta bastante útil porque lo utilizan mucho, muchos compañeros como herramienta de comunicación. Y ahí tenéis a Gran fuerza que va a empezar con, con el GEFI. Yo le pedí que, que, que siguiera avanzando en el GEFI porque fue un curso que tuvo mucho éxito, porque es una herramienta que se utiliza en muchísimas áreas, porque es una herramienta transversal, multidisciplinaria, y que se... Y ya os digo, se utiliza en toda la área y le dije que, que, que si podía profundizar. Y, y le dije que la mejor manera es que cada semana, o cada semana cuando le tocara el curso, eh, tiene una cosita concreta. Media hora, 35 minutos, en este caso, para hablarnos de las de la métricas. ¿Vale? Bueno, esta es la oferta inmediata que tenemos. Y me voy a callar, yo sigo publicando, vale porque quiero que esté con nosotros ya. No sé si tenía alguna pregunta, si tenía alguna pregunta más no. No la comentáis, pero bueno, vamos a dar paso ya a... Aquí tenemos a, a Juan Manuel Jimena Arena, ¿vale? Que es nuestro invitado de hoy y el que realmente va a dar la, la, la, la charla importante. mira eh, el año pasado, por esta fecha, eh, en octubre, organicé una, una jornada, ¿verdad?, que se llamaba eh, Motivada, o Motivada. No sé cómo leerlo porque no sé cómo serían las, las que acaban en X. Vale, un poco para hacerlo del de, tema del género, vale, pero bueno, eh, en esta charla la intención que teníamos desde el vicerrectorado era invitar a investigadoras e investigadoras de la Universidad de Granada, investigadoras que habían ido muy bien en su carrera científica y que hayan tenido impacto y, y, y relevancia, y que nos contaran su experiencia investigadora, cómo han empezado, cómo publican, cómo, cómo sus compañeros, cómo consiguen con la vida familiar, en fin, que nos contaran un poco todo... ...todo lo que hay tras las cortinas de, de, de la investigación, ¿qué hay detrás de esos papers que publican? ¿Qué, qué hay detrás de esos proyectos que, que vemos en la estadística? ¿Vale? Que nos contaré un poco porque yo creo que este tipo de experiencias eh, personales o, parece más cercanas, ayudan muchísimo a decir, oye, yo no soy tan raro... ...todo el mundo me dice que soy un raro, pero realmente no soy tan raro... ...y ahí detrás hay un tipo que me entiende y que le pasa lo mismo que yo... ...y tiene los mismos miedos, las mismas inseguridades... ...y en fin, y me pueden enseñar y, y os dan consejos sobre cómo colaborar, cómo publicar... ...vale, era un poco la, la, la idea que teníamos... ...claro, eh, este año hemos pensado que es mejor que yo sigo publicando... ...integrar una serie de, de charlas motivadas... ...en las que yo iré invitando a, a investigadores, e investigadoras... ...sin prioridad fija, a lo mejor por la semana que viene comento con un investigador, oye, pásate por aquí, nos da una charlilla de, de este tipo y viene, ¿vale? Entonces, pues bueno. Eh, como Juan Manuel es un buen amigo, y yo normalmente para este tipo de charlas yo sigo publicando, me llaman para pedirme algo, inmediatamente yo les digo, yo te lo doy, pero tú me has dado una charla. Para Juan Manuel le pasa algo parecido, ¿verdad? ¿Verdad, Juan Manuel? Ya puedes conectar micro si, si quieres, ¿vale? Bueno, aquí tenías a... Uh, ahí. Ahí ah, tenías sí. Juan Manuel. Ah, Sí, ya, así fue, siempre hago, hago la misma técnica, ¿vale? Aquí está Juan Manuel, que actualmente es eh, profesor titular del departamento de, de prehistoria y, y arqueología, director también de, de uno de, del instituto de la paz y los conflictos, ¿vale? Y, y bueno, y yo creo que eh, lo que lo define es que él es el director de dos de, de, de, de, de, de, de, de yacimientos, creo, del de proyecto Orse, no del campo del yacimiento Fuente Nueva, y del barranco de León, puede ser. Sí, Dani, es un proyecto general de investigación que no solo abarca yacimientos, sino que abarca una zona arqueológica in completa. ¿no? Ahora mismo estamos interviniendo en tres yacimientos principalmente, aunque no descartamos hacer actividades puntuales en, en otros. Y sobre todo lo que, lo que pretendemos con este proyecto es tener una imagen global de cómo ha sido la evolución no solamente humana, sino también la evolución del ambiente, la evolución ah. climática durante los últimos dos millones y medio de años. Algo que está conectado con lo que acaba de, de decir nuestro vicerrector, Enrique, ah. y que me ha interesado mucho, de hecho, este, este tipo de... De actividades también sirven para conocer qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están haciendo otros otro grupos. Y eso uh -huh. es fundamental porque, como tú bien sabes, como supongo que sabrá la mayor parte de la audiencia que tenemos hoy, cada vez los trabajos son más inter y transdisciplinares. Uh -huh. Y eso es una de, la, de las características que le da calidad a una, a una investigación. Hoy día no se puede pensar en el arqueólogo, esa imagen, o el arqueólogo, esa Manuel, por situar un poco a, a, sí. aquí a, a, la, a la audiencia, yo creo que, que, de, que debería explicarnos cuál es Cuando hablamos de Orce, estamos hablando de uno de los grandes proyectos científicos a, a nivel mundial, porque lo que está rastreando es cuál es el origen del hombre, del hombre eh, europeo. Evidentemente, vale, bueno, eh, se dice que el primer poblado de Europa estaba en Orce, exactamente los de la Ina, No tenemos la alhambra sino que además somos los, los, los orígenes de Europa, que es lo que buscan todas Pero bueno, yo creo que, que pongan relevancia lo importante que eh, eh, hablaba, lo que tú comentabas, Enrique, hablaba, que no hay grandes proyectos. Y yo creo que este es uno de los grandes proyectos, uno de los grandes núcleos o una de las grandes islas de excelencia científica que tiene la, la Universidad de Granada, porque estamos hablando de un proyecto de lo que llamamos nosotros la gran ciencia, de ¿Sí? multidisciplinares, de muchos países, de muchas disciplinas... Y que, y, y que estudiamos uno de los grandes temas, que es el origen de la humanidad. Un tema sí. que se dedican a la gente como vosotros y la gente de física. Claro, eh, es algo que, que nos da a nosotros un marchamo ¿no? El hecho de que estamos trabajando con quiénes somos y de, dónde, y de dónde venimos, ¿no? Entonces, eso le da una relevancia social a nuestro trabajo también sí. importante, no solo la científica, sino que hay... En, en nuestro caso, la transferencia es algo que viene de, de serie, ¿no? Tenemos que necesariamente... Porque es un tema que a la mayor parte de la, de la sociedad le interesa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener especial cuidado. Y una, una cuestión relacionada con la transferencia es que debemos ser lo suficientemente honestos como para trasladar a la sociedad aquello que se ha consensuado con la comunidad científica, con nuestros pares, ¿no? Que no inventarnos historias sino hacer accesible esa investigación de calidad a un público, a un público en, en general, un público más, más, más abierto. ¿no? Vale. Y, y yo creo que eso, creo que al menos nosotros es algo de lo que, con lo que estamos muy preocupados. Creo mm. que en parte también lo conseguimos, pero bueno, eso no somos nosotros los que lo tenemos que, que decir, ¿no? Ah, mira, te quería, te quería preguntar. Bueno, ya hemos contextualizado un poco aquí a... a, a... Juan Manuel, desde el Departamento de, de Prehistoria y, y Arqueología, está trabajando en un gran proyecto, en un yacimiento arqueológico, en bueno, un yacimiento no, una zona geográfica amplia, donde hay diferentes tipos de yacimientos. Creo que era como, creo que era una especie de, de lago, tipo Doñana, ¿no? Y ahí hay, hay pues, restos de muchísimos fósiles de animales, que normalmente era de tipo de fauna africana, ¿no? eso es lo que estamos ahora eso es lo que estamos ahora eh, discerniendo eh, ahora voy a, voy a compartir ahora un enlace porque la historia del orceo es una historia muy, muy tiene también sus curiosidades no porque sí, hubo bastantes sí, científicos sí. cuando lo, cuando se encontraron los los primeros restos sobre si realmente eran humanos o eran de sí. otro Sí, bueno, es la polémica, la famosa polémica de Orce sobre si el primer resto que se consideró humano era realmente humano, se trataba de un équido, luego un, un rumiante, bueno, una serie de, de avatares y devenires que en parte ha hecho que el proyecto Orce, Orce sea muy visible, pero por otra parte también eh, ha contribuido a que pierda una cierta credibilidad. Nosotros ahora mismo lo que sí. estamos tratando es de devolverle esa... ...ese lugar que se merece en el contexto de la investigación internacional. Y creo que lo estamos consiguiendo. Y lo estamos consiguiendo, entre otras razones, perdonarse a lo mejor utilizo una expresión que no debería usar yo... ...que quizás serían otras terceras personas las que lo deberían emplear, ¿no? Que es honestidad. En el sentido de que durante mucho tiempo, como tú bien has dicho, se ha considerado Orce como un yacimiento paradigmático... Por la salida fuera de África, aquí había presencia de muchas especies africanas, pero lo que nos estamos dando cuenta es que la diversidad es mucho mayor. No solamente hay especies africanas, sino que hay especies también de Asia. Es más, el componente asiático es mucho más importante que el componente africano en el conjunto de fauna. El tema del lago también era otro de los, de los clásicos. Había un gran lago y ese gran lago era el que contribuía a esa biodiversidad espectacular que solo se pueden ver en los documentales en los documentales de los grandes parques africanos. Sí, en parte, pero no. Resulta que lo que nos estamos dando cuenta es que los momentos en los cuales los humanos ocupan ese, ese territorio es cuando el lago se hace más pequeño. Y es por dos razones. La primera es que cuando el lago se hace más pequeño hay más terreno para que haya una biomasa vegetal importante y esa gran fauna se puede alimentar, y los humanos con ellos Eso por un lado, pero por otro lado también es importante porque ese lago era salino, y los lagos salinos son eh, poco, poco saludables. Para, para el, el agua salina es poco no, no es, no es apta para, para el consumo. Cuando se retiraba el lago, surgían, bueno, había manantiales, surgencia de bajo tierra, de agua dulce, que eran las que actuaban como atracción para esa, para esa fauna. Y esta es una cuestión que, que me gustaría compartir con, con vosotras y con, con vosotros, que es tratar de ser original en vuestra investigación, no repetir lo que se ha venido haciendo hasta, hasta el momento. No eso es una de, la, de las claves para poder, para poder llevar a cabo una investigación que luego tenga relevancia internacional. ¿Cómo tiene relevancia? Pues a través de la publicación en revistas internacionales, la presentación en congreso. A no, no adelante. no adelante tema, no adelante. Ah, vale, vale, me vale me perdón. Ya os dado colores. Ya normalmente contextualiza ya un poco la la línea estamos bien que que no yo creo que que ahora sale un proyectazo, la verdad. Me interesa, ¿qué le interesa a la, a la gente que te está escuchando? Hay mucha gente joven, gente que está haciendo la tesis, gente que tiene becas, eh, beca, contratos predoctorales, postdoctorales, ¿vale? Entonces, eh, claro, uno no sabe si, como comentaba antes, si la trayectoria que sigue es la habitual, si existe más trayectoria, en fin. ¿cuál ha sido tu trayectoria eh, en el mundo este de la investigación científica? ¿Cómo llegas a la universidad? ¿Cómo consigue meterte eh, con primeros contratos? ¿Cómo consigues investigar y cómo consigue acabar siendo eh, director de un proyecto de estas características y profesor título de la universidad? Cuéntanos cómo ha sido para ver si podemos coger algún truco y conseguirlo nosotros. <risa> es que es muy largo. Lo voy a hacer lo más resumido. Bueno, tenés tiempo, tenés tiempo. Yo creo que eso vale. es uno de los aspectos más importantes de aquí, que nos contáis un poco cómo vuestra vida de verdad porque yo creo que aunque parezca una cosa trivial eh, ayuda bastante conocer como la biografía de, de los profesores profesores de la universidad y cómo, cómo habéis conseguido la, las cosas porque nos da pistas de cómo tenemos que hacerlo nosotros bueno tú lo sabes un poco porque lo hemos hablado en alguna ocasión yo era músico músico de la banda municipal de Málaga era clarinete solista mm. y un buen día mi recién casado porque estaba recién casado era vine de la, de la luna de miel directamente fui a la, a la universidad y, y mi mujer, pues, se matriculó de doctorado y me dijo, mira, Juanma, tú que eres una persona con inquietud, ¿por qué no te matriculas en la universidad? Y yo le dije, ¿la universidad? ¿Y a mí que se me ha perdido en la universidad? O sea, yo estaba feliz con mi clarinete y tal. Y resulta que me matriculé en historia y de repente fue como cuando San Pablo se cae del caballo. Para pues mí me pasó algo similar. De repente descubrí que mi mente empezaba a funcionar desde el principio como estudiante, como la mente de un historiador. Eh, entré en contacto ya con profesores eh, del, bueno, del área de prehistoria, yo estudié en Málaga, no estudié en Granada, eh, entré en contacto con ellos, tuve una beca de, de colaboración, sigui, seguí más o menos el cursus honorum de, de, la, de la universidad, ¿no? hice la beca de colaboración y haciendo la beca de colaboración fue cuando me ofrecieron la, la, la oportunidad de ir a, a excavar como, como voluntario al, a Orce. En Orce conocí a un profesor de la Universidad de Granada, Gabriel Martínez Fernández, del, Depart de la, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, y él fue la primera persona que no me puso problema. Todo el mundo, cuando yo decía, me gustaría hacer una tesis sobre, sobre evolución humana, todo el mundo me decía, ¡Uy, eso es muy complicado! eso ¡Uy, eso... La evolución humana es un avispero. No sé y Gabriel me dijo, no te preocupes que yo te la, te la puedo dirigir. Pero a condición de que, de que, de que para tener una formación más, menos, más heterogénea, pues en vez de hacer el, el doctorado, porque todavía no era más, tener no doctorado, en vez de hacer el, el doctorado en arqueología, lo hagas en paz, conflicto y democracia. A mí aquello me sonó un poco raro, ¿no? Pero hice el, ese, ese doctorado, hice mi DEA, el diploma de estudio avanzado, lo hice sobre, sobre discursos violentos en, en evolución humana, la, cómo, cómo, cómo se había creado toda una, una lógica de exterminio, de culto a la guerra, de culto a la violencia, a través de, lo que, de los de textos fundacionales de la, de la evolución humana. Y eh, luego cambié, cambié porque vi que, aun siendo un tema muy interesante y del cual todavía no me he desligado, sigo publicando eh, en, esa, en esa línea, pero sí que pensé, si quiero ser competitivo, debo publicar en revistas de impacto y necesito una tesis que no solamente aúne esa parte más... Uh, especulativa, sino que también aúne una parte que, que tenga un aparato, un aparato de, de datos importante. No. Y pensé, en primer lugar, hacer una, un estudio de cómo si existía una relación entre el tamaño de los caninos, de los dientes, y el tamaño del cerebro en los, en los primates. Y de ahí lo extendí a la relación que existía entre, entre el neurocráneo y la, y la cara. Los resultados fueron espectaculares, tan espectaculares que fui a Suiza, a Zúrich a, a medir una, una colección de, de primates para mi tesis y cuando se lo conté a dos insignes especialistas, eh, Marcia Ponce de León y Cristo Solicofer, me dijeron cuando termines la tesis te queremos aquí. Así, sin más Mm -hmm. O sea, es muy importante que vayáis contando vuestro proyecto y que confiéis en los resultados de vuestro de vuestro proyecto. No tenéis timidez a la hora de compartirlo con aquellos que consideréis popes, porque a fin de cuentas, son personas, son personas normales y corrientes y si bien que tienen una oportunidad o que vosotros tenéis una oportunidad de desarrollar vuestra investigación, lo van a hacer. Otra cosa también interesante es que eh, allí, al menos en Suiza, no existe el prejuicio tan grande que, que tenemos aquí con el tema de los títulos. A ellos les daba igual que yo fuera historiador. Es más, valoraron, valoraron positivamente que un historiador se estuviera dedicando a análisis estadístico multivariante. Porque decían, bueno… Este tío es un todoterreno, este tío, si lo que le echemos, seguramente hay que tirará para adelante con, con ello. De hecho, me, me, me, me ofrecieron un proyecto absolutamente loco, que era estudiar la relación que existía entre el endocráneo, que eh, la parte interna de, de, de, la, de la cabeza. Y, la, y en la superficie cortical de, del cerebro. Finalmente abandoné ese proyecto por cuestiones personales, porque nació mi hijo y, claro, la, la, la demanda de tiempo era, era brutal y no solo era brutal, sino que ellos estaban en España, mi, mi mujer y mi niño estaban en España y yo estaba en, en Suiza. De todas maneras, no perdí el contacto con, con ese grupo de investigación y hemos seguido colaborando. El año pasado publicamos un artículo sobre el endocráneo de un de un fósil emblemático también de Granada, que es el frontal infantil de Neandertal de carihuela Y luego, bueno, pues buena parte de mi carrera la he realizado también gracias al plan propio. Eh, es decir, que lo que han dicho Enrique y Miguel Ángel lo puedo yo confirmar plenamente porque yo he sido eh, fruto de esa inversión que ha hecho la Universidad de Granada en investigadores para... No, yo no sé si tengo talento, pero bueno, al menos pues, pues he podido desarrollar proyectos que son, que son muy interesantes. ¿no? ¿Cómo se compagina esto con la, vida, con la vida personal? Pues, para ser sincero, hay momentos en los cuales se resiente la vida, la vida personal. Cuando me tengo que tirar un mes entero, eh, en el mes de julio, en Orce, eh, excavando, bueno, yo ya excavaba, excavo poco, la verdad, porque sí que tenemos un equipo ultra competente y yo lo que me dedico es a coordinar y a hacer labores más de relaciones públicas y, y gestión, pero la gestión también implica eh, toma de decisiones sobre cuáles son las líneas estratégicas del proyecto. Eh? No solamente la gestión, no penséis que es exclusivamente administrativa. Sí. Oye, Juan Manuel, ¿nos puedes contar bueno, yo, yo ya te conté la conversación telefónica verdad, que tuvimos cuando organizábamos esto. Sí. Que yo, por humanidad de humanidad, y estudié prehistoria y estuve por ahí, por, por Córdoba, en alguna de los palacios, allí limpiando y sigilatas, que es lo que nos toneladas de terra sigilatas allí. Pero bueno, <risa> <ahí> <risa> A ver, haré lo mismo, por, por fácil. Pequena pregunta un poco para los compañeros, compañeras que no somos de, de teoría. ¿Cómo es esto de una excavación? O sea, tú llegas, tienes un equipo que está metido en ese hoyo y con unos pinceles, o cómo es eso, hay gente que está fuera organizando, gente... ¿Nos puedes contar cómo es, en qué consiste este proyecto de, de, de excavación? ¿Cuántas personas implicadas? ¿Cuánto dinero hace falta? Si colaboráis con, con gente de otro tipo, para que nos hagamos esa idea de, de cómo funciona vuestro campo científico. Pues nuestro campo científico funciona primero con muchísima preparación. Hay que tener en cuenta que el patrimonio es único, es irrepetible. Entonces, cuando excavamos, siempre se ha dicho que la, que la arqueología es una actividad meramente eh, destructiva. Yo no estoy de acuerdo. Si fuera destructiva Bien. no tendría sentido nuestro trabajo. ¿no? Entonces, nosotros lo que procuramos es generar el máximo de información. Cuando, cuando vamos a un yacimiento, lo primero que hacemos es documentarnos, empaparnos eh, totalmente sobre... ¿Qué prevemos que vamos a encontrar? A pesar de eso, por pues la incertidumbre es grandísima, puesto que un yacimiento, al estar bajo tierra, pues es insondable. Pero cuando una vez ya estamos, ya estamos sobre, sobre el terreno, cada uno de los yacimientos lo dirige una persona distinta. Eh, mm. entre otras razones porque cada uno tiene unas características que lo hacen particulares y es importante que sea la misma persona la que dirija... No tenéis cuatro, cuatro yacimientos, ¿no? Aquí no sé qué tengo entendido, ¿no? El año pasado, este año hemos excavado solamente dos por el tema del COVID. El equipo mm. ha sido más reducido, pero más reducido en cuanto a voluntarios y voluntarias. El equipo de investigación ha sido el, el mismo salvo dos colegas de Zaragoza que confinaron Zaragoza y por tanto no pudieron, no pudieron venir. Habitualmente trabajamos en tres yacimientos en paralelo y siempre solemos en otra fecha hacer otra intervención. ¿no? El año pasado, en 2019, estuvimos en Ventamicena, que no hay presencia humana, es más antiguo y no hay presencia humana, eh, Barranco León, que es el yacimiento que tiene la presencia humana más antigua de todo el de toda Europa occidental, que tiene 1.400.000 años. Y el tercero, Fuente Nueva 3 que es un poquito más reciente y también tiene presencia humana. Y luego, en el mes de, eso fue en el mes de julio, en el mes de octubre, tuvimos una pequeña intervención en un yacimiento mucho más antiguo que se llama Fuente Nueva 1 que tiene 2.200.000, 2.500.000 años. ¿Por qué? Porque hallazgos que se están produciendo en otros lugares nos están obligando a nosotros también a cambiar el paradigma y sobre todo a cambiar eh, algunos aspectos de nuestra investigación. Tú la has expresado muy bien, hasta hace un par de años, Orce era fundamental, porque se consideraba como yacimiento paradigmático para entender la primera dispersión de los humanos fuera de África. Pero ahora resulta que sale un yacimiento en China, que tiene 2.100.000 años, y nos hace que tengamos que replantearnos ese... China van a acabar con todos los tíos, ¿eh? Bueno, pero es... Pero, pero, pero, pero, eh, broma, broma. No, no, sí, lleva razón, pero bueno, no es que vayan a acabar, pero, pero sí que eh, nos retan a nosotros y es una cuestión también muy importante dentro de la investigación, que es no ser dogmático. O sea, a mí me encantaría que Orce siguiera siendo un yacimiento paradigmático para la primera dispersión fuera de África, pero si no lo es... Cambiamos nuestra, nuestras líneas estratégicas, cambiamos nuestras preguntas de investigación y las adaptamos a la nueva a la nueva realidad. En una disciplina tan sumamente cambiante como la como la prehistoria, o somos o tenemos la mente abierta. Sí. Eso te quería eso te quería eso te quería preguntar. A mí me a mí me sorprende mucho el perfil que tú tienes, porque claro un, tip, un tipo que toca el clarinete en la banda municipal <risa> y ahora acaba acaba escabando en norte. O menos ya un tipo peculiar, ¿no? pero me gusta mucho el, el perfil que tiene porque yo creo que tú a una eh, lo que debe saber un, un científico, no un científico de ciencias humanas o de, o de ciencias experimentales, sino un científico que tenga conocimiento, no absoluto, pero sí bastante amplio de otros campos y sepa llevar ese conocimiento y extrapolarlo. A ver, eh, y a mí me gusta mucho ese, eh, eh, ese perfil. Y yo quiero que nos diga, bueno, ya sabes, yo, yo tenía que preguntar, ¿sabes que a este perfil se le llama ahora la tercera cultura? Oh, no, este no, no lo sabía. ¿Sabe? El libro este de, de Snow, que la hemos visto, lo que hemos hecho en la historia de la ciencia, que eran las dos culturas, ¿no? que, eh, que plantean el conocimiento, el conocimiento como una guerra a, a machete entre la ciencia humana y la experimental sin posibilidad de, re, de reconciliación. Y, de, y, no sé, y realmente... Ahí dicen no está como como acordáis cuando la tercera vía de Tony Blair está es la tercera vía de la digamos de la generación de conocimientos científico? que los humanistas pueden hacer ciencia ciencia experimental y las ciencias experimentales deben acercarse a los humanistas yo creo que tú representas muy bien ese perfil y además, eh, yo creo que ha quedado muy bien reflejado en esa publicación, que yo creo que toda la universidad estaba muy orgullosa de, de ella y se le dio mucha discusión porque es otra de las razones para que Juan Manuel está aquí, es porque tiene una gran publicación en Sayan, que ya sabéis que es súper difícil llegar, eh, que se intentaba eh, datar un poco también de, de, del origen, ¿no? del hombre europeo. Yo quiero dos cosas como Juan Manuel, ¿cómo se consigue aunar ese perfil? ¿Cómo consigue aunar ese perfil? Y después, te hago una siguiente pregunta. Háblanos de esa publicación en Sallan, ¿cómo la conseguiste? La intrahistoria de la publicación en Sallan, por favor. Sí, pues muchas gracias por lo de considerarme de esa tercera cultura, porque realmente es por lo que yo llevo apostando de manera intuitiva, desde que, desde que salí, de la desde que terminé la licenciatura. Yo entro en contacto con gente de biología, con gente de la Universidad de Málaga, con Paul Panquis y con José Antonio Pérez Claro, porque había, era la época en la que se experimentó con el tema de la libre configuración. Eh, los que somos de esa generación, pues yo lo agradecí mucho porque me permitió hacer lo mismo asignaturas de biología que de filosofía. Hice filosofía de la cultura, filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, paleobiología, evolución humana, o sea, una serie de asignaturas que en principio parece que no están relacionadas, pero, pero sí que tienen conexión entre, entre ellas. Efectivamente, eh, la evolución no deja de ser una disciplina histórica, por tanto, los que nos dedicamos a la, a la historia tenemos que saber sobre los aspectos más biológicos de la evolución, al igual que los que, los que se dedican a, la, a los aspectos más biológicos deben tener ese perfil también más, más, más humanista. Y yo creo que eso fue lo que a mí me, me llevó también a hacer el, el doctorado en, en Cultura de Paz. Porque, efectivamente, es importante la reconciliación, es importante no vernos como, como enemigos ni tampoco establecer una jerarquía entre ciencia y letra, sino partir de un diálogo permanente y un diálogo profundo en el cual eh, nos tratemos como iguales. Y yo creo que eso es, es, es clave. Y, y bueno el, el, artículo, el artículo de Sayan surge también un poco por no voy a decir por casualidad porque nada nada es casual pero yo contacto, yo contacto con Carla La que es un, acaba, acaba de publicar ahora mismo un artículo interesantísimo sobre, sobre cómo se transmite el, el, el cromosoma Y, cuáles son las la la interrelaciones entre los neandertales, los de chobano y los humanos modernos. Y con con contactamos con él para un curso de verano, eh, se vino amablemente, participó en ese, en ese curso, y yo tuve que ir a recogerlo a Málaga en, en coche. Cuando yo iba para Málaga decía, joder, qué coñazo, ahora tenía que ir a Málaga, tenía que volver, tal, no sé qué. Pero el trayecto dio para, para tener una buena conversación. En principio él vino a Granada a tomar muestras de unos supuestos neandertales. Finalmente no tuvieron éxito porque el ADN no se conserva tan fácilmente. Y menos en contextos tan áridos como los del sur de la península ibérica. Y en, el bar, en, el, en la cafetería Virrambla, después de haber tomado muestras, haber comido y fuimos a tomarnos un café, pues le hice una propuesta. Le dije, carlas, ¿qué tal si estudiamos? ¿Se podría estudiar si ha habido...? continuidad o reemplazamiento poblacional de época romana, visigoda e islámica, y me dice, oye, pues un tema interesante, pero necesitamos 400.000 euros. Y yo le dije, pues yo no tengo un duro. Y él me dice, pues yo tampoco en este momento. Y un postdoc de, de... Al cabo del tiempo, eso quedó ahí en el aire, y al cabo del tiempo me llama un día Carla por teléfono y me dice, Juanma, que Íñigo Olalde, eh, que es un discípulo mío, le acaban de dar una postdoc en Harvard y allí tienen el dinero por castigo. De tal manera que no solo lo vamos, vamos a hacer este estudio enfocado al tránsito del mundo romano, visigodo y, e islámico, sino que lo vamos a trasladar a los últimos 10.000 años de historia de la, de la península ibérica. Claro, eso es un pelotazo. Es un pelotazo... Porque a lo largo de estos 10.000 años la, los flujos poblacionales, los movimientos poblacionales, poblacionales cómo se han ido mezclando, cómo, se han ido, cómo ha habido momentos en los cuales no, en los cuales ha llegado una población y se ha sentado en un, en un territorio y ha sido predominante, es brutal. Es brutal el, el mm. artículo. A mí no solamente, yo no solamente es por haber publicado en Science, es por, por haber participado en un, en un estudio tan, tan interesante, ¿no? Y cómo también hay diferencias en la península ibérica, como por ejemplo, la ancestralidad de los vascos es distinta a la ancestralidad en, en, el, en Cataluña, en el, en el, en el noreste, como la ancestralidad también es distinta aquí en el sur de la península, cómo hay un momento en el cual toda esa riqueza, esa, esa diversidad se va al garete, que uh. eh, después de la expulsión de los moriscos, la expulsión de los moriscos tuvo un efecto para la variabilidad genética de la península ibérica brutal. Uh. Y todo eso, todo eso, claro, lo interesante no es solamente que sea un estudio genético, sino que sirve como herramienta para la historia. Uh. Y sí. eso es fundamental. Sin caer, sin caer tampoco en determinismo, eh, cuidado. ¿Por qué? Porque una, una cuestión es la ancestralidad, cómo, cómo, cómo funciona, el aspecto genético y, otra, y muchas veces está desligado de los aspectos culturales. Sí, sí. Oye, Juan Manuel, te quiero preguntar, yo te he preguntado por cuestiones más, más terrenales. Sí. De, a, en la medida, ¿qué supone para...? Para un investigador como tú, publicar en este tipo de, de revistas, ¿tú has percibido algún cambio en cómo te mira la gente, en cómo te mira el Ministerio para darte pasta, en cómo te hace el si te dice mira, esa es de... ¿Significa algo? ¿O, o tú ves, ¿qué, qué, qué implica publicar en esta revista desde el punto de vista de la, de la percepción externa y, de, y de, sobre todo, como impulsor de, de, de, de tu carrera científica? ¿Qué significa este tipo de revista Pues es un trampolín, vamos, sin duda. Es como... No te voy a decir que un cambio, un cambio eh, radical, pero sí que hay un cambio muy significativo. O sea, a mí, efectivamente, antes de publicar el artículo este en Science, eh, se me conocía por el, por el proyecto ORCE, que es un proyecto muy, muy importante, pero que tomó la Universidad de Granada hace relativamente poco, hace cuatro sí. años. Los resultados del proyecto ORCE están por llegar, puesto que sabemos que las publicaciones no es algo que requiere, que requieren de, de, de una maduración importante. En el caso particular de Orce, más todavía, porque por eso que he comentado anteriormente de la historia de la leyenda negra que, que arrastra. Pero salvo en Orce, donde la gente me conoce por Orce, el pueblo, ellos están muy centrados en, en, en su investigación, para el resto de la comunidad científica sí que ha habido un cambio radical. De hecho, bueno, pues ahora me llaman para, para evaluar proyectos, para estar en comisiones, sí. etcétera. Y, y, y ya te digo, para, para mí lo importante de este, de este artículo es que aúna todas las características que debe tener un artículo que se publique en este, en este tipo de, de revistas. O sea, tiene que dar respuesta a un problema sí. que sea de índole de índole multidisciplinar que interese a un montón de, de disciplinas ¿no? tiene que ser original tiene que servir también de modelo para, para otros para otros trabajos y de hecho de hecho bueno eh, hoy debería haber estado en el museo de, de málaga tomando muestra para continuar con este con este tipo de investigaciones esto no se ha quedado aquí sino que es muy importante cuando tú estableces una colaboración tener la capacidad para mantenerla Sí. porque eso te va, te va a proporcionar unos resultados de investigación eh, tremendamente, eh, tremendamente ricos, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos centrados en dos periodos concretos. Uno es el primer milenio antes de Cristo, por una razón, porque hay muy poco material de esa época, porque en aquel momento la mayor parte de, lo, de, lo, de las poblaciones humanas tenían la costumbre de incinerarse, y la incineración es fatal para el ADN. O sea que no hay por ninguna. Entonces estamos buscando por todos los museos como, como, como, como locos pues, eh, individuos que tuvieran que por alguna casualidad no hubiesen sido incinerados, sino que fueron, que tuvieron una muerte una muerte natural catastrófica y, y, y, y, y, y, y, y se haya podido mantener eh, el ADN. Y otro momento también muy interesante es eh, el final de, de lo que se denomina el Imperio Romano y la, mm -hmm. la llegada de los, de los visigodos. Aquí en el sur de la península ya o adelanto que visigodos teníamos poco. <risa> sí. aquí, era, aquí hubo más continuidad de, la, de las poblaciones, mm -hmm. poblaciones ibero-romanas, y esa continuidad también es lo que estamos estudiando ahora, si realmente proviene del mundo fenopúnico, sí. del, mundo, del mundo oriental, de ese mundo de las colonias de Fenicia y luego de la, de, de la presencia cartaginesa, eso es lo que estamos ahora, ahora mm. centrados. ¿no? Y la verdad es que, que me parece, que me parece un, un modelo muy interesante ese diálogo. Y otra cuestión también muy importante es que, cuando, cuando yo entro en contacto con Carla Larueza, lo que percibo es una sensibilidad muy importante hacia lo que hacemos nosotros. Porque, hay mucha, como, como, como tú has dicho, muchas veces se establece en jerarquía, ¿no? Un genetista que está archiacostumbrado. Este hombre no publica, no publica menos de un proceeding de the National Academies Science. Eso uh -huh. para él es el límite inferior... De lo, que, de lo que publica y luego resulta que una persona totalmente abierta totalmente dialogante todo lo que tú le propones lo, lo acepta de buen grado porque un detalle solamente eh, estamos, habíamos muestreado en una necrópolis de Montefrío ahí en sí. donde está el famoso castillo que ahora se ha convertido en uno de los pueblos más bonitos de, de, de España ¿no? muestreamos, le mandamos, le mandamos eh, material de enterramientos visigodos supuestamente visigodos. Y ahora resulta que cuando le hacen lo análisis genético nos dice es imposible que sean visigodos, es imposible o habéis equivocado. Y le decimos, porque qué no hemos equivocado? Dice, porque tienen ancestralidad neolítica, o sea, de hace 6.000, 7.000 años, anatólica. ¿Anatólica? Y le digo, no, no, Carla, no nos hemos confundido. Ten en cuenta que... Durante un tiempo hubo un intento por parte de Bizancio de recuperar la parte occidental del imperio. Y quizá lo que estamos viendo ahí, y así parece ser, es esa presencia de bizantinos en territorio de la, de la Antigua Bética. ¿no? Sí. Es una cosa... Y claro, hasta ahora se había planteado, hasta este momento se había planteado que era una presencia muy minoritaria. Lo que nosotros detectamos en principio es que no es tan minoritaria. Sí, Sí. no. Son cuestiones sí. de ese tipo. Y eso es lo que, lo que realmente, lo que realmente a mí me emociona de. No, yo no decir, de sí, yo, eh, eh, te quiero traer a la charla en primer lugar por eso, porque yo siempre hablo mucho con, con la gente de la, de la Facultad de, de Letras y con la gente de, de, de humanidades ¿eh? y, y tienen una perspectiva. Porque claro, los de, lo de ciencias sociales también lo tenemos, pero los de ciencias están acostumbrados a percibir que has trabajado con ellos. Pum, pum, equipo, varios papers al mismo tiempo, varios proyectos, trabajan en un modo puzzle, ¿vale? Que van combinando. Y, y, y la cabeza del humanista eh, debería ser un poco también a, a, así, no, no tener ese, ese encasillamiento en un proyecto único que empieza, termina, sino ser capaz de, de, de poner en marcha varios proyectos, poner colaboraciones con otras con otra área y, pues, y como lo ha visto tú, bueno yo creo que también pues, tu área hay que, hay que decir que es bastante colaborativa a de sí. la prehistoria la arqueología tiene una dependencia tecnológica una, una área que eh, constantemente va a reconocer todos los métodos de investigación tradicionalmente ha sido porque es necesario el diálogo porque un paleontólogo necesita a vosotros ya sé lo que sí. sacamos de ese diálogo siempre yo creo que, eh, que es muy bueno escuchar a vosotros y ver cómo, cómo materializáis ese, ese tipo de, de, de colaboraciones, pero yo también creo que implica que, claro, parece fácil. Pero hay muchas horas que has tenido que dedicar a leer, a, imagino, a descifrar artículos científicos que no te entera absolutamente de nada. Yo cuando he intentado trabajar con compañeros de área de matemáticas, de computers, pues he tenido que desperdiciar muchísimas... Bueno, desperdiciar, no, perdón, no es la palabra, pero... Emplear muchísimas horas de tiempo y bastante frustrante. Muchas de ellas es leer cosas que en, en un primer momento no me alcanzaba el cerebro a entender. <risa> la matemáticas que tiene que profundizar, ¿vale? Entonces, pues... Eh, eso también hay que, que enfatizarlo, que, que, que, que tiene mucho este tipo de colaboración implica un sacrificio personal bastante alto. Yo sobre esto, porque esto me sirve de intro para preguntarte, porque a mí una cosa que me gusta mucho cuando, cuando hago este tipo de charlas, cuando hablo con vosotros, eh, cuestiones de organización, cuéntame cómo, cómo te organizas, cómo es tu día a día, eh, cuánto tiempo dedicas a gestión, cuánto tiempo dedicas a investigación, qué investigas, por las noches porque estamos despejados, por la mañana durante un café, dedicas siete horas, ocho... O, en fin, ¿cómo te organizas un poco? ¿Qué tiempo dedicas a gestión y, y cómo la empleas? ¿vale? Pues, mira, yo le dedico más tiempo a la gestión que a otra, que otro aspecto de la de la actividad académica. Bueno, y yo diría que entre un 40% se lo dedico a la, a la, a la gestión, un 50%, y 25 y 25 a la docencia y a la, a la investigación. Eh, yo soy totalmente diurno. Hmm. Si, yo debo tener aspecto de ser bastante crápula porque la gente piensa que yo salgo mucho por la noche y tal, ¿no? Yo, por, la barba, por las barbas. Tenemos, por las barbas y por el tema de la casi músico que tenemos. <risa> debe ser. Debe ser, pero yo, yo me, acuesto, me acuesto muy temprano, ¿no? Y, a ti te sé? pasa como a mí, si yo... <risa> me pasa a de inicio, me Antes sí salía más de madrugada, no. o sea me iba a poner vampiro, pero ya me echo he hecho mayor. Ya. yo yo te me... pasa a las seis y media como hoy, levantado. <risa> claro, a mí me pasa lo mismo. Soy el primero que se levanta de la, de la casa, ¿no? Es como... Bueno, también el, los temas de organización también hay que, hay que eh, valorarlo en los aspectos familiares. O sea, sí. yo... Por, por desgracia porque un, hay gente que me tiene envidia que dice no tú tienes la situación ideal porque yo estoy de lunes a jueves viernes en Granada y luego mi familia es que vive en Málaga entonces durante el tiempo que estoy en Granada estoy a full vamos desde por la mañana hasta hasta que cierran eh, habitualmente me no, quedo sí, en el instituto sí, sí, porque no. estoy más tranquilo pero estoy en, estoy en el despacho de hecho no tengo ni tan siquiera wifi en casa ni televisión ni nada porque no, no. No me, da tiempo, ¿no? No, no me da tiempo ni tampoco me, me, me interesa, ¿no? Entonces, me voy a la universidad, estoy trabajando durante, durante todo el día y, y sobre todo, hay, hay dos cuestiones que sí que me parecen, que me parecen clave Una sí. es eh, pensar en, nueva, en nuevas aplicaciones de líneas de investigación que ya existen, porque yo no, invento, sí. yo no invento ninguna, pero sí qué podemos aplicar de lo que se está haciendo en otras áreas, al, al mundo de la, de la prehistoria y por otro lado también facilitarle a todo el equipo, porque, porque afortunadamente el equipo Orce es muy grande es inmensamente rico y diverso, facilitarle las condiciones para que puedan hacer su trabajo lo mejor que, que pueden vale. y ahí, pues, ahí por ejemplo este año hemos generado cinco contratos también, dentro de, mm. no son efectivamente, no son muy grandes pero hemos generado cinco contratos para que, para que se haga mm. Trabajo de investigación y también para, efectivamente, también para descargarme un poco de, de ciertos aspectos de la, de, la, de la gestión. Bueno, dentro de la gestión tengo que decir una cosa, perdóname. Eh, no, no, no, no, no, que quieras que porque, para, para porque si no Porque si, no, si no hubiera un equipo maravilloso, y lo digo con todas las letras, dentro del, dice, restaurado de investigación, tú me ves prácticamente todas las semanas por allí. Sí, sí. Si no estuviera, por ejemplo, Marian Marian Gómez Letrán, que, mm. que es nuestro ángel de la guarda de, ah, pues, de administración, sí. si no estuviera Yolanda gestionando ahí los, los contratos que se nos mandamos en el último segundo, como, como, como sí. corresponde a un a, a, mm. los, a los despistados que somos nosotros con la gestión y demás, si no fuera por todo este personal y Miguel Ángel que, ah, no, pues, que, sí. que nos apoya a... Al 100%, por Bueno, y Enrique, que como vicerrector está súper orgulloso de, de, de todos los proyectos que se generan en la UGR, de verdad que no podríamos hacer nada. Lo digo con total sinceridad. Y Alicia, la, la, la, la administrativa de mi departamento, también. Vale. Oye, mira, vamos, vamos a pasar... Yo ya te he hecho todas las preguntas que, que quería un poco. Vamos, ya, vamos, me gusta cumplir tiempo más o menos, pero... Bueno, bueno, no está Nico aquí en la mía, ya lo sabéis, y entonces le voy a dar la palabra a Nico, ¿vale? Y él ya te va a preguntar lo que le, lo, lo que estime oportuno. Y si de los que estáis ahí escuchando, no estáis viendo el vídeo, queréis preguntar algo, y lo escribiendo por por el chat, ¿vale? Entonces vamos a entrar ya en esta fase final. Voy, voy a decir una, una cosilla nada más, una anécdota a, a, a, a raíz de, la, de lo del tema de las preguntas. Fijaos si si, uno, si yo estoy si yo estoy eh, tiempo en orfe y tal que en una charla para los niños de, y la niña del cole de Orce, un, un niño me preguntó, ¿usted tiene novia? <risa> Sí, sí. <risa> Fue una cosa que yo le dije, Yo pensé en su momento, digo, ¿por qué me lo pregunta? Y luego pensé, digo, seguramente porque me ve aquí solo, todo el sí. sábado día, dando vueltas de un lado para otro, y dirá, este tío no tiene tiempo bueno, para hablar de novia. Nosotros, los temas que tratamos en este tipo de charlas también es todo el tema que, que es de una complejidad, casi hace falta tener un, una hoja de ruta o algo que es sobre el tema de la conciliación. Pero no, no quiero quiero pasarle la palabra a Nico, ¿vale? Porque respeto un poco, ¿vale? Voy a cortar momento funciona se acopla el sonido. ¿no? Ahora le digo Nico. Bueno, ya, nada, yo quería darte las gracias por la, por la charla, Juan Manuel. Eh. De nada, a vosotros. <ríe> Me ha gustado mucho que hablara, sobre todo sobre la, sobre la, todo por la parte de la pasión que tienes, ¿no? En el trabajo que haces, lo importante que es, y también el tema de la conciliación familiar, que siempre se queda un poco ahí de lado. Eh, te quería preguntar sobre todo, volviendo a la pregunta que había hecho antes la compañera a los, al vicerrector y a Miguel Ángel Guardia, eh, porque son preguntas que solemos recibir muchas, muchas veces cuando hacemos este tipo de cursos. Y tiene que ver con el ámbito de las humanidades. La gente que uh -huh. está en humanidades eh, tiene una situación totalmente diferente a la nuestra. Eh, a veces han hecho la tesis por su, por su cuenta, no tienen ese equipo de colaboración detrás y tal. Y muchas veces nos preguntan: bueno, vosotros me habláis de colaborar con unos, con otros, con tener equipo y tal, pero ¿cómo hago yo? Y, y nos vemos un poco en la, en la tesitura de no saber muy bien cómo, cómo responderle. Entonces era un poco para que, que le diera un, unos consejos en ese sentido, ¿no? Este tipo de consejo tendríamos que darlo en primero de carrera, cuando el primer día empezamos a impartir la, la docencia, tendríamos que tendríamos que ser muy claros y decirle al alumnado, mira, si os queréis dedicar a la investigación, tenéis que tener un expediente brillante. Bueno, si os queréis dedicar a la investigación, con una beca, ¿no? tú te puedes dedicar a la investigación desde, desde, diferente, desde diferentes puntos de vista. Eso es algo que casi nunca se, se cuenta, se habla de lo difícil que es la carrera científica. Yo no puedo decir que la carrera científica haya sido, en mi, en mi caso, particularmente difícil. Eh, yo conseguí una beca de investigación, también tuve que renunciar a mucho, porque, claro, yo era funcionario del Grupo A en el Ayuntamiento de Málaga, eh, con una consideración altísima por parte de mis compañeros y compañeras en la, en la banda, y ahora resulta que de golpe y porrazo un día les, les cuento, y les digo, mira, me voy de la banda municipal, me voy de becario de investigación, que en aquel momento no era ni contrato, era beca ganando 900 euros a la Universidad de Granada. Bueno, mmm, la suerte que tuve es que di con un departamento que, que, te, que te apoya. Eso es, eso es fundamental. Los departamentos que apoyan y los grupos de investigación que apoyan normalmente tratan de... De, en algún sentido, aquellas personas que no, tienen, que no tienen la oportunidad de tener un contrato o una beca más, más regular, tratan de, a través de, eso, de esos pequeños contratos que pueden sacar, de, de compensar en cierta medida el trabajo que se hace por parte de un montón de, de gente de manera totalmente altruista. Nosotros en el proyecto Orce, la... Cuando sacamos, cuando sacamos un contrato, sacamos un contrato con, para, para que se haga un trabajo muy concreto, con un perfil muy, muy concreto, y es de, pensando en personas que lleven haciéndolo mucho mucho tiempo y que, que, que estén haciendo esa, esa labor, ¿no? Entonces, yo creo que, que forma parte también del compromiso de los investigadores principales, de las investigadoras principales, el hecho de... Tratar de conseguir los mejores, poner los mejores recursos eh, en manos de aquellas personas que, que, que, que se lo merecen. ¿Qué ocurre? Que muchas de las personas que mejor investigan no son las personas que tienen los mejores expedientes. Y ahí hay un, un, conflicto, un conflicto terrible. Con los temas, los, los, los, los, los contratos de garantía juvenil se valora mucho eh, el expediente. A mí me parece, me parece fantástico. Pero hay veces que, que, que, que te puede llegar a personas que no tienen mucho interés realmente en el proyecto que se está, que se está ejecutando. Nosotros lo, los proyectos que hemos tenido de garantía juvenil, eh, todos los, todas las personas que han trabajado han hecho un trabajo magnífico. Eh, ahí tengo que, que reconocerlo de esa, de esa manera. Entonces, eh, por resumir, mmm, la vocación es importante pero también es importante el apoyo que recibáis por parte de, vuestro, de vuestros mentores, de vuestro, de vuestro grupo de investigación, de vuestros departamentos, etcétera. Vale, muchas gracias. Luego también te quería, te quería preguntar ¿tiene una última cosa, un poco por deformación profesional de, de, de mi ámbito y tal. Eh, has comentado el tema de la nota, como eso es una, no siempre no es lo más deseable, aunque es el requisito sine qua non. Eh, cuáles serían para ti digamos cuáles son las cosas que tú consideras cuando estás tienes que elegir un candidato un doctorando tal o, o que tú ves digamos las cualidades que tú ves en aquellos doctorandos al principio no a la hora de sobre todo de comenzar que, que bueno esta persona parece que tiene, tiene talento apunta manera pues fundamentalmente la capacidad que tenga para trabajar y para y para innovar para ir aceptando eh, nuevas propuestas para que incluso tú percibas que va un paso por delante en el sentido de que tú le haces una propuesta y cuando, cuando tiene los resultados resulta que valga la redundancia que incluso ha ido más allá de lo que tú le, ha, de, de lo que tú le has pedido valorar mucho el, el, el, el personal en formación que tiene capacidad de escuchar eso es fundamental. A mí hay un perfil de, de persona en general eh, que no me parece, no me parece eh, el mejor para, para la investigación, que es la persona que te dice no, eso yo ya lo sé, no, eso yo ya lo sé, no, eso ya, yo, yo ya lo sé. Ay, eh, afortunadamente, eh, y, y en disciplinas como la prehistoria, en las cuales la interdisciplinariedad es, es brutal, a mí, a, me encanta la candidez. Esa capacidad que todavía tenemos para sorprendernos por, por, la, por las cosas, ¿no? por lo que nos cuentan los, los colegas. Nosotros hemos estado de lunes a miércoles sondeando con otros investigadores también muy brillantes de la, de la UGR, con Nono García Lix y con Francis Jiménez Espejo. Oye, lo que yo he aprendido durante esta, esta prospección, bueno, esta, estos sondeos, ha sido, ha sido brutal. De, de hecho, me acabo de mandar un un correo Franci eh, para, para futuras colaboraciones. Yo creo que eso se valora, no solo lo valoro yo, lo valora un, buena parte de la comunidad de la comunidad científica. Esa capacidad que, que, que tenemos, que tenemos para, para... Y esa inquietud por resolver por resolver cuestiones, cuestiones de científicas de conocimiento. ¿no? Yo eso es lo que más valoro en, el, en los candidatos, en las candidatas a, a, a una... O para, para formar parte de un equipo Muy bien, bueno, pues muchas gracias yo por mi parte eso sería, sería Ojalá, encantado de conocer Creo que hay alguien que está haciendo una pregunta sí, sí, sí, yo. ¿Quién está hablando? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, parece que ha sido algún error por lo que sé, se haya escuchado algo ahí de fondo Pues nada, por mi, por mi parte ya ya sería todo, no sé si Dani quiere comentar alguna cosa más o... Sí, Venga. Bueno, yo creo que, que ha sido interesante lo, lo, lo, lo que ha dicho Juan Manuel. tiene interesante también que, que ha transitado por diversas administraciones y por diferentes ámbitos profesionales. Eh, muchas veces la gente los investigadores investigadoras que, que han sido investigadoras e investigadoras tienen mucha razón. Un, un, un, digamos falta la apertura, no y es importante que, que, que la universidad se entendía como un espacio de diálogo, un espacio de diálogo, este que es, sino que vayamos a tomar café con nuestros colegas. Claro, yo estoy trabajando en el vicerrectorado y yo he tenido la, la obligación de, de digamos, ese, esa cualidad desarrollarla, porque toca que escuchar a los que van a presentar proyectos, pero al final te vas dando cuenta y dice, aquí hay una cantidad de flipados y de gente que es absolutamente acojonante, es una cosa increíble. A mí me gusta muchísimo irme con la gente la educación de la de Educación de todas las facultades, Juan no lo sabe, ir eh, a tomar cerveza y a escuchar la, las cosas que, que hace porque realmente eh, es súper interesante. Y además, cuando yo hablo con los investigadores y las investigadoras, hay una cosa, cuando os ponéis a contar, hace falta escucharos porque no, nadie os escucha. Muchas veces miro a los compañeros, digo, eh, tenéis necesidad de contar lo que estáis haciendo. Tú no, porque desde que publicaste en Sao, ya no paras para de cantar, no de café, <risa> pero no todo el mundo tiene esa carta. Bueno, yo soy muy, era, yo era, soy muy pesado. Era simplemente eso, que, que intentaba tomar café con, con, con, con los colegas para hablar. <risa> sí, bueno, ahí está Javival. De esas mentiras, Javival, porque estuve también que por ahí está Fabricio, que lo he visto, en su, en su asociado tomando cerveza y de en chat, de tomar cubata. Le estoy respondiendo a Javival, que está ahí en el chat. Vale. Javi, tú sabes que eso es mentira, que yo me tomo mucha cerveza con la gente de Derecho también. Sí, está mintiendo el tiempo. Pero es verdad que... Que me recomendaste, Javi me recomendó una serie nórdica buenísima. Es un, sí, un no, experto no sé. eh, La de eh. Norte, bueno, vamos, vamos, a, vamos a ir a, Vamos a entrar un poco en modocado, ¿vale? Simplemente eh, eh, simplemente agradecerte, Juan Manuel, si tienes alguna a, que hayas participado y si tienes unas palabras finales. Si la tienes perfecto y, y si os parece, eh, cerramos un poco la, la reunión. Bueno, no tenía preparado nada así para como colofón, pero sí que hay una cuestión Los Lo que, que haces. Mira, para... mira, si tienes preguntas para responderlas tú por el chat, la charla, para ir leyendo, Juan Manuel, si quieres, vale. Ah, que, que sí tengo tiempo para el clarinete. Pues mira, durante el confinamiento pude tocar clarinete y la verdad es que es una droga. O sea, empecé a tocar el clarinete y yo me, me decía a mí mismo, me entran en ganas de volver a ser profesional del clarinete. Rápidamente se me, se me pasó en el momento en el cual eh, salimos del confinamiento y volvimos otra vez a la, a la cruda realidad de tener que, sobre todo, que gestionar. Pero, pero sí, que, sí que no tengo tiempo, desgraciadamente, para, para tocar clarinete, aunque aprovecho la mínima oportunidad que, que se me presenta para, para hacerlo. Antes tocaba con mi hijo, que toca muy bien el violín, pero desde que toca muy bien el violín, pues yo ya no estoy a la altura, con lo cual ya pues prácticamente ni en, ni en Navidad. Pero al hilo del clarinete, y eso sí que era una cuestión que, que también lo ha, planteado, lo ha planteado Dani, no sé si quizás como, como colofón, pues... Creo que lo que sí que me ha dado la música es la capacidad para entender el rol que tienes que jugar en cada momento. Mm. Hay momentos en los que... Si tú eres clarinete tercero, no puedes pretender tener el mismo papel que cuando eres clarinete no, solista. No, porque tocar clarinete soy humilde por naturaleza, ¿no? No, no, no lo sé, Woody Es verdad, no puedes competir con el del pianista ni el del violín. Mm. Y... Exactamente, nosotros... nosotros hay, Habrá 10, 12, 15 obras para clarinete solo, el resto... Forma, formamos parte de un conjunto. Yo entré en una banda de colegio cuando tenía menos de, de ocho años. Para mí el trabajo en grupo ha sido algo que he mamado, no, no ha sido algo que he tenido que, que aprender, que, ap que no me lo han tenido que enseñar, sí. sino que lo he ido, lo he ido practicando desde, desde pequeño. ¿no? Entonces, dentro de los equipos de investigación también es muy importante eh, que, cada, que cada, todos y cada uno de los, de los miembros del equipo se sientan protagonistas, sobre todo en un proyecto como ORCE, donde hay investigadores de talla mundialísima. O sea, está Mikael Fortelius, que es uno de los paleontólogos más importantes del mundo. Herbert Cherens, que es uno de los padres de la biogeoquímica isotópica. Yo qué sé qué... O Cristo Solicofer y Marcia Ponce de León, que son eh, líderes mundiales en, en paleoantropología y en aplicación de nuevas tecnologías a ese campo. Joder, es que si no les das protagonismo, sí. a los cinco minutos están diciendo, ahí os quedáis. Sí. Pero yo no se, se, lo, se lo doy por, ¿por qué? porque es que lo, lo, lo merecen, o sea, no es, no, es otra, no es otra razón. Muy bien, pues yo creo que Juan Manuel, Juanma, con lo es perfecto. Muchísimas gracias por participar. Yo creo que ha estado muy aprendido y ha cumplido perfectamente los objetivos de, de la charla, porque además me gusta porque una persona súper cercana y transmite muy bien tu mensaje, que lo temas como algo natural, pero también es difícil, eh. y yo creo que eso es importante tener. Y además se trasluce ese entusiasmo que tienes por el proyecto, porque hay gente que habla de su proyecto como con pena, y tu proyecto es como y a ti se te nota que estás súper entusiasmado y que seguro que van a salir de ahí muchísimo. Lo próximo es publicar un un sobre Orte. Esperemos, esperemos. Estamos en ello. Muy bien, y a los que habéis estado ahí detrás, a Javi, Mauricio, toda la gente que, que estáis siempre por ahí escuchando, mandaron un abrazo fuerte, pasad un fin de semana y ya estamos listos. Yo voy a con Nico ahora, quizás tomando una cañita fresquita, que es las 11.53, y eso en Andalucía ya se considera un pasaporte. Hacia la... <risa> o sea, en fin, pero iremos con mascarilla y protegido. Un abrazo. Pues, muy bien, fuerte. Bueno, gracias por aquí, por la visión estrada. Hasta Venga, luego. gracias a todos y a todos. Hasta luego, hasta luego.